Bienvenidos al programa, al programa, bueno, un programa yo que magazine, ¿no? O sea, hablamos de tantas cosas aquí, eh, todas es verdad relacionadas con la R, y la VR, la XR y todas estas cosas, que no hay por dónde cogerlo muchas veces, no sé. Eh, gracias por elegirnos para pasar la tarde de, del domingo con nosotros. Y vamos a ello. Eh, Ramón ha cambiado el... Eh, hoy, hoy me dice, eh, después del desastre que está viendo últimamente con los guiones, que nos lo saltamos y, y que vamos a de con ello, dice, vamos a empezar por otro lado. Hoy vamos a intentar hacerlo como hacen los canales que están alrededor. O sea, que vamos a hablar de lo que importa y luego lo que no importa, veremos a ver cómo lo hacemos. ¿no? Entonces, eh, no, lo he dicho bien, más o menos, Ramón. Pues simplemente más vamos más. a hacer el orden al revés. Los titulares al final y primero la, la noticia. Porque al final es lo mismo, ¿eh? si no, no es que vayamos a quitar cosas, simplemente al revés. Vale. Y vale. oye, por cierto, que muy buena a todos. Estoy vivo, que el otro día en Bon <risa> se lió, se lió, le pegué una hostia al micro. Al final la <risa> cámara también se colgó y, y no pude decir nada. El juego me gustó y es verdad que tiene ciertos fallos que se vio en el directo. Pero oye, muy buena opinión impresión. y ya mucho ya lo habéis pasado y todo porque no parece que sea muy largo. Así que guay. Vale, eh, algunos de vosotros decís que está un poco bajo el sonido, ya sabéis, esto de YouTube A veces está, a veces no, a veces pasa, a veces... como sea Lo hemos subido, si no le decís que sigue estando bajo, pues ya veremos si os compramos Mejor, un audio sí. cassette Y os lo ponéis aquí en la oreja eh, ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Ahí, eh, tienes una pantalla pues, ahí con muchos datos y muchas cosas Sí, hoy tengo... en verdad está puesta en otra perspectiva porque no, no era capaz de hacerlo funcionar No sé si es que tengo el ordenador petado ahora mismo de, con cosas y, y al final me he puesto en el portátil, en la mesa y entonces salgo al revés, Ahora con mi ordenador de trabajo está ahí detrás. Está bien. <ríe> ya, pues nada, bienvenido, bienvenido un domingo más aquí a, la, a la, hablar de, mi, de mil cosas. Yo antes, antes de empezar, ya sé que me gusta empezar con unas reflexiones, porque, porque es que me, o sea, me, me ha gustado, porque ¿sabéis quién es? Sísifo Bueno, Sísifo por lo que estoy diciendo, Sísifos pero ¿sisifu? ese es un tío que, que movía... Subía de, la, de, la, de las grandes mitologías, el tío sé que subía la piedra, ¿no? Que, que mm. los dioses le castigan a subir una piedra y esa piedra la sube por una pendiente, ¿no? Pues en tecnología hay una cosa que yo no conocía, que se llamaba el, la curva de aprendizaje de Sísifo. ¿ve? Que viene a decir que salen tantas cosas nuevas continuamente, tal, tal, tal, que es un desmadre y que siempre vas por detrás. ¿no? entonces esto es un poco lo que le pasa a este programa lo que le pasa a Real o Virtual, que cada vez que te levantas hay algo nuevo, hay algo que tal, que de encima te pilla desprevenido, que dice pero esto de dónde viene no lo he visto sí. venir y te tienes que poner, con lo cual es, es como eso estamos subiendo con la pelota esta virtual ¿no? hay un visor, que no sabemos cuál es, que lo está dando la vuelta y subiendo por la cuesta, y cada vez que llegas arriba, no, hay más cuesta todavía, hay, hay otro visor todavía, hay otra movida todavía bueno, esta tontería es que. porque invento... no hablamos mucho de inteligencia artificial porque eso ahora mismo es. es... Eso, eso peta, claro, eso peta diariamente o sea, eso esto lo, lo dijo John Barlow que era el, uno de los letristas de Grateful Dead, si os gusta el rock and roll que lo sepáis Grateful Dead, y también es el confundador de la Frontier Electronics Foundation, ¿vale? Esto él venía a decir que se sentía extranjero en un mundo donde estaba poblado por los niños y que teníamos que abrazar el caos. Y eso era el, bueno, pues este el caos, el caos de la realidad virtual. Yo ya no, cada día sé menos de esto. Mira que me nos gusta y cada día sé menos. Bueno, eh, hoy, saltándonos todo el guión que llevamos arrastrando desde hace años, vamos a empezar el programa de una manera distinta. ¿Por qué? para que no os vayáis, básicamente, para que el que entre aquí diga, va, anda, que van a hablar de lo que han venido a hablar, que no han venido a hablar de sus mierdas, pues ya está. Ven. Así que, primera, ¿qué hacemos? Mira mira, mira las preguntas que te hacen, Oscar. Que si hay pico, pero qué, qué manía. Con pico. Lo hemos dicho mil veces, pico llegará, llegará esta semana, que entra el lunes, martes, creo que está, porque nos han llegado un código que dice el, el, el hombre de correos, lo va a dejar, o la mujer de correo lo va a dejar en la puerta del laboratorio y según lo cogeremos, pues nos pondremos pero hasta entonces, todo el mundo que tiene pico no viene oficial, pico no le ha mandado a nadie todavía, no lo va a mandar a nosotros el primero pero oficial mm. todo lo que ya está por ahí no es oficial así que ¿qué vamos a hacerle nosotros? nosotros vamos con lo oficial mm. perdonad si no tenemos pico 4, otra vez os podéis ir hasta la semana que viene, si queréis, o hasta el miércoles o al martes o cuando lo tengáis pero vamos a hablar de otras cosas, que hay más hay más vida, más allá de pico, espero. Entre ellas, bueno, que Nos ponemos a la izquierda, venga, vamos a ponernos a la izquierda. Nos ponemos a la izquierda, a la izquierda y empezamos, ¿no? Empezamos a saco. No hay titulares, a saco. Sí, sí, no, a saco, a saco. Bueno, a saco, <risa> ¿quiere decir a saco Paco con esto? Totalmente, venga, con esto que nadie... Bueno, yo creo que ninguno nos esperábamos que, hubiera, o sea, que Brad Lynch fuera a publicar planos CAD de lo que... Por, probablemente sea Quest 3, que el nombre en clave es Stinson, según comenta él, ¿vale? Él, al igual que publicó los CAD files, las imágenes, los planos CAD estos que son para diseño y tal, pues lo hizo de Quest Pro primero y luego vimos que coincidió realmente con aquella filtración del visor que se quedó en el hotel que era igual, entonces, pues que ahora pues, saque esto, pues la verdad es que esto tiene que existir. ¿no? Pero es difícil que alguien se haya inventado esto con, con tanto nivel de detalle, ¿no? Esto es así. Y claro, es así. lo que se comenta es que Quest Pro sale este año y el año que viene saldría Quest 3, o como lo quieran llamar, pero supongo que será Quest 3. Y sería este Stinson y sería, básicamente, como dicen, un visor de realidad mixta para consumidores. No llevaría seguimiento ocular ni, ni facial, eso la verdad es que creo que nos sorprende a la gran mayoría, porque sabéis que Zuckerberg él siempre decía lo del seguimiento ocular y lo de la facial para los temas del social pues parece que quieren centrarse en el tema de, de la realidad mixta mm. y mm. vemos las la cintas blandas otra vez de Quest 2. o sea, no, no lleva el strap como pico 4 con la batería detrás, parece que, sí que mm. bueno parece no lleva la batería delante de nuevo la exactamente y en este caso, pues seguramente, pues, yo imagino que Meta sacará, igual que tiene Quest 2, el Elite Strap, pues sacará también versión normal o con batería trasera también, para tener más horas. Y cositas que se comentan, pues bueno, lentes Pancake, cuatro cámaras frontales, dos en los laterales, y las frontales serían dos en blanco y negro y dos a color, y un sensor de profundidad como tiene el Quest Pro, que aquí lo comenta. A diferencia de Quest Pro, pues son dos a color. Supongo que para hacer la, la estereoscopía me, mejor del color. Ya, ya veremos. Y tendría una rueda de ajustes de IPD también. Sería una Snapdragon XR2 de segunda generación. Que esto no quiere decir que sea el XR2, por así decirlo, tuneado o vercloqueado, Sino que es la, lo nuevo que va a sacar Qualcomm. Que en vez de llamarle XR3, pues lo, la nomenclatura que utilizan es generación 2. ¿Vale? Es lo que comentaron. Y según comenta también, aumentaría el espacio de, de almacenamiento a 512 GB y la rana a 12 GB de la 8 que tenía, por ejemplo, pues 2 si no estoy equivocado. Uh -huh. Y pantallas LCD, cree que estarían giradas por lo que se ve en la imagen que se ve el interior. Que la, creo que no sé si la ha puesto ya, Oscar. Sí, sí, tú sí, es que estoy aquí intentando sí. poner otra cosa. Sí, sí. Bueno, y aquí en esta imagen también se ve que hay tres puntos en la parte izquierda, que serían lo, lo que se conectaría a la estación de carga, el dock este que tenía Quest Pro, que a lo mejor o es compatible con el dock de Quest Pro o sacan una estación propia, ¿vale? Eso ya lo veremos. Se habla también en las fuentes de BrandLinks que dice que, que los controladores de Quest Pro llegarán a ser compatibles con Quest 2 y se supone que aquí... Podrían serlo también, ya saber qué hacer aquí Si sale con controladores, si sale sin uh -huh. O sea, me refiero a si lo venden ¿no? sin controladores Con controladores, yo imagino con controladores Igual que Quest Pro Pero habrá que verlo, y no sé si hay alguna cosa Más, algún detalle que comentó Estoy revisando Tiene menos cámaras, ¿no? Para el tracking posicional Bueno, pues tiene el sensor 3D Pero luego no, o sea, el que Quest tenía cuatro Y este tiene dos abajo, ¿no? Y se ve una en el centro, arriba Sí, Supongo, tiene, tiene una cámara lateral, ¿no? Ah, sí, tiene otras. Sí, tiene laterales. El, hace un tiempo, Robinos, ah. ¿no? hace un tiempo, eh, ir a las ferias molaba un puñado. Esperar un evento molaba un puñado. Porque sí. era como, ah, que van a presentar, que van a presentar. ¿Os imagináis en la época actual lo que hubiera sido la salida del primer iPhone? se sabría seis meses antes el día que saldría uh -huh. iPhone habría 400 tipos de iPhone ya chinos hechos una copia exacta o sea se, han, uh -huh. se están cargando el, yo al Bradley este me parece guay que haga lo que el SAT Brad o lo que ¿no? pero eh, eh, llega un momento en el que dice ya está bien ya está bien, porque a mí lo que me apetece es pequeñas sorpresas. Porque es que esto... A ver, esto es así. Esta, estas gafas van a ser así, 100%. O sea, pero siento... Me, vamos, me, me, me, me corto un dedo ahora mismo, si no son así. Porque esto es el CAT. El CAT se va directamente al BOM, que es lo del Bill of Materials, eh, para saber qué cuesta cada tornillito y todo eso. O sea, esto se lo han enchufado. Yo no sé por qué, ni cómo. no tienes una familia ahí rara, no sé si... tal Pero en cualquier caso se han cargado y se cargan los eventos pero bueno, informativamente el problema es que llegas ya agotado cuando salen los visores, yo llego agotado ya llevamos tanto tiempo hablando de esto que sale y ya parece antiguo ya es como, sí, joder, sí. a ver si salen las 4 porque ya el 3 lo tenemos de... no, no lo hemos probado ninguno, llevamos seis meses hablando de él el... bueno en, en cosas eh, que a mí me han llamado la, la atención una apuesta sí o sí por la XR, sí o sí o sea, están, van a meter ahí mm. y eso creo que, no sé si Julio tú como desarrollador estarás de acuerdo va a abrir la puerta a un sinfín de posibles usos que se le va a dar al visor y a un sinfín de posibles aplicaciones que no van a poder ser asumidas ni por las Quest 2 seguramente, ni por las Quest 1 ni por supuesto la mayoría de los visores incluido PSVR 2 que ahora mm. no sé, hablamos de eso eh, vamos a abrazar la XR porque ya desde sí. el propio zaque me la saca un vídeo haciendo el canelo con la espada. Ahora lo ponemos. Que, que sin sentido, si sí, Luego lo pondremos, pero que sin sentido ponerle pixelado todavía. O sea, que vamos no, a eso, ver. Eso, <risa> eso es una locura suya. <risa> tal, ¿eh? Se cree. Porque él no ve nada, él no sale de su casa y entonces no sabe que se sabe todo o sea él además que, que pisela en, en el lateral y frontal así un poco verdad en fin claro, o sea, pero saldrá el tío como diciendo yo os tengo una sorpresa que nadie sabe mirad, estas son las tres o lo que sea y el público de ah pero tronco si lo tenemos, sí, no ¿verdad? tiene ningún sentido que, que lo pixelen, no sé sí, se no. debe gustar entonces debe. Eh, debe ser por preferencia personal porque le guste, no por estética la, de, todo no, el hardware pixelado a lo mejor es así, son unos cubos, son unos cubos negros que, digamos, no sé. eh, Julio, ¿abrazamos la XR como desarrolladores o no? hombre, la XR es lo que todo el mundo pide de, para el, el desarrollo, por ejemplo para empresas y para cosas de para ayuntamientos que quieren hacer cosas en XR, o sea, mis clientes siempre piden XR, entonces esto siempre, va a venir siempre. va a venir guay hmm. Sí. pero para juegos no sé, ¿qué juegos pueden salir en, en XR que sean es que lo, lo que, la inmersividad que tiene la realidad virtual la pierdes en XR salvo si son juegos tipo, por ejemplo eh, que se jueguen sobre un, una mesa o en tu habitación eh, que es muy específicos ¿no? Sí, como de meo. De meo en, en XR debería ser la, vamos a mí me, una pasada. Es tenerlo ahí, jugar en la mesa ju, junto con... Si puede ser con unos amigos que vengan a tu casa también, o, sea, en, o, o presencial o, o remoto, da igual. Sería muy chulo, muy muy chulo. Mm. Pero más allá de eso, la XR para juegos es más bien como secundario. O si sea, acaso juegos tipo móvil de puzzles y cosas así que podrían estar guays, pero no para los juegos que nosotros esperamos. Bueno, yo por lo menos como, como jugador de, okay. de juegos de videojuegos. Si video lo consola. pudieras sacar al exterior o a sitios más a, con más espacio que tengas, puede mm. tener sentido, ¿no? Inventarte otro tipo de juego. Pero, pero es que pero no para, será. Para casa en cuartos pequeños y tal, por lo menos en mi caso. Pues... El, los visores actuales, actuales. Bueno, actuales parece que le tenemos este ya. No, pero los visores de ahora, a partir de ahora van a ser más pequeñitos por las pancakes y van a ser XR, nos guste o no. Si aquí aquí lo que digamos nosotros que somos unos pobres desgraciados, los mismos los 77 que estamos aquí, <risa> no nos van a hacer ni puñetero caso. Si hay que hacer XR, pues se hace XR y ya está y nosotros diremos estaremos llorando porque qué pasa que no tiene DisplayPort. Ya estamos llorando, no, no tiene DisplayPort. Pues claro, que, ¿cuáles son las grandes? Viendo esto, venga, vamos a hablar de lo que mola, ¿no? Que son, de momento, que son los, los desastres. Lleva... Lleva USB-C al lado, en el conector derecho. Sí, o sea, lo no estáis viendo ahí. Y en la izquierda lleva Jack. ¿Vale? Que, que pico 4 no lleva Jack. jack y ya. Mm. ¿Cuáles y, son? Y solo un ventilador. O sea, eso, sí, esto, pero esto, ventilador. esto es como las QES. Sí, sí, como las QES 2. Sí, sí, ¿Cuáles son los desastres de lo que ha salido? Venga, vamos a mo, momento, momento terapia de grupo. Aquí todos, los 77. O, venga, 79. Han venido dos a llorar más. Nos agarramos entre nosotros, nos hacemos una piña y nos ponemos a llorar. ¿Qué es lo que veis que, no debe, que debería tener y no tiene? ¿Por qué ha habido tan, tanta bilis directa contra este visor? Hacemos terapia de grupo. Bueno. Pues, pues la ergonomía por el tema de la batería y el seguimiento ocular, creo yo. Vale, o sea que por aquí tenemos ergonomía por las finchas de goma estas, que son las que tengo aquí puestas. Sí. La fincha de goma y eh, la batería delante. Vale, ese para Ramón. O sea, Ramón es, llora, es, llora por la noche pensando en eso. Y, y Julio, ¿tú lloras por...? Yo igual y además justo estaba hablando esta tarde con una amiga que tiene el Quest 2 y que no lo usa porque le parece incómodo y estábamos hablando del Pico 4, que está como muy es ligero y también está balanceado y tal. Y justo le, le he enseñado el, el del Quest 3 y ha dicho, pues nada, el Quest 3 pasó de él también porque seguro que pesa menos, pero vamos, eh, tiene el, el mismo problema de que todo el peso se concentra en la cara. ¿no? Así que a mí me parece eh, bastante crítico eso y el puto DisplayPort, que yo lo quiero. Yo quiero DisplayPort. <risa> <risa> vale, hey, ¿Podrían hacer el DisplayPort por, por USB-C? display DisplayPort. Bueno, luego, luego, ahora hablamos, porque claro, Puede ahora vamos ser, a hablar pero de no, cosas, no, no creo. pero la, yo tengo preparado por ahí unas cositas que quiero refrescar de, de, de, de unos datos, eh, o sea, que batería, ya el eye tracking, yo creo que llevamos ya tiempo diciendo que es imposible, o sea, que era muy difícil, o sea, el propio Carmack salió para decirnos que no, que no, que todavía no lo tenemos, que es muy difícil, que una cosa y el es saber no se han vuelto locos o qué. Sí, ahora te queda. Ahora te digo por pues, lo que yo creo, es ¿eh? lo que yo creo. En un XR2, en un XR2, el eye tracking tampoco va a hacer maravillas, con lo cual no es momento de hacerlo. En un visor de PC que tienes una 30-70, que tienes una 30-60 una 40, lo que te dé la gana tú le metes a iTracking o a una PSVR2 que tiene un buen procesador sí que puedes sacarle el jugo y decir, voy a renderizar que te mueres en el medio y voy a tener que estar viendo continuamente tu ojo para ver qué pasa, con todos los problemas que va a haber asociados porque yo estoy convencido que va a haber RMAs ahí de gente, es que yo tengo el ojo un poco a la derecha, es que lo veo fatal, es que no me renderiza bien qué tal, porque dicen que es muy difícil, y nosotros lo hemos visto que es difícil entonces, con un XR2 en un visor con XR2, me Igual que sea generación 2000, todavía no hay o sea no, no hay una gran diferencia, y eso es verdad que lo estuvo explicando Karma en su charla. No hay una diferencia de potencia que puedas traerte como para decir: voy a cargar al usuario en esa pasta que vale el sistema de desarrollo de software, de hardware y los posibles problemas que van a haber después. Seguro, los movimientos sacádicos lo llevan muy mal, y todo a no ser que seas un muñeco de goma. A lo mejor alguno de vosotros. Ah, una, ¿no? una cosa, Oscar, que ¿Qué? relaciona a eso, que, que comenta, que, bueno, que sí, bueno, es Brand Lynch quien que lo especula, que Quest Pro en teoría, como lleva el XR2, eh, el XR2 tiene un límite de cámaras, que no recuerdo ahora mismo cuántas eran, y claro, meterle el seguimiento ocular y el facial, que son por lo menos cinco cámaras, pues creo que según comentan, para Quest Pro habrían hecho algo a medida, que al parecer podría ser caro como para llevarlo. En este claro. Quest 3. Es que vale una y, pasta. Y a mí lo que me decepciona, si eso fuera así, es pues Vaya XR2 Generación 2, que no es capaz de manejar muchas más cámaras para darles cabida a esto y traer el seguimiento ocular de serie, ¿no? Y, y meterle DisplayPort también, ya que mm. estamos, ¿no? Pero es que el Quest Pro sí que tiene seguimiento ocular y, de, y tiene el mismo procesador. Pero en teoría es que lo hacen con algo a medida que lo han tenido Pero que añadir para no controlar el fobeate. resto de cámaras. Seguramente no, no sepan. No, eso, eso también, eso también, que no vale, lo sabemos. O sea, sabemos aunque, que... aunque según comentaban, había aparecido en los firmware o en las actualizaciones últimas detalles del Fovete rendering de Quest Pro. O sea que Quest Pro en teoría podría, o sea, habría textos relacionados con el Foviet. Pero el Foviet es para muchas Dinámicas. O sea, perdona. O sea, el, el, el, el eye tracking, ya sabéis que es para un montonazo de cosas. Y no quiero volver a poner aquí el mismo PDF de 70 burbujas de lo que habilita el eye tracking. Una de ellas es el Foveate. Pues bien, nosotros somos unos junkies del Foveate porque queremos sacarle todo, todo, todo, todo lo que se puede a ese chip, y como no podemos, pues nos cabríamos. Vale, pero eso es una de las pocas cosas. Mira, esto que está ahí es el, una protoboard de estas. Las protoboard un, un, un, puedes coger una FPGA, si sabéis lo que si estás ahí en el en el tema, que es como una ASIC, pero, pero como más eh, la puedes cagar muchísimo. Yo prefiero ni acercarme a ella porque son muy difíciles de hacer. Pero si coges una, una FPGA. Eh, parece ser parece ser que lo que tienen en la FPGA O sea, el, el, el chip Un chip añadido que le puedes meter Para que haga más cosas Yo aquí voy a sacar el tema Porque el otro día no lo saqué Y lo voy a sacar y me voy a quedar a gusto Todo lo que estamos viendo Todos los visores, todo todo lo que se, se viene Da igual de la marca que sea Es Qualcomm No debería preocuparnos que todo, todo absolutamente sea Qualcomm. No debería preocuparnos que toda la VR dependa de lo que haga un solo fabricante de chips y diga, a partir de ahora podéis tener siete, cinco cámaras, 4 voy a hacer un apaño bajo manga con Oculus, o sea, con Facebook, para darles a ellos algo. Y si pico me pone un... mal, No hay nadie. Yo tengo unas ganas que salga mm. Apple solo porque diga el M1. Ya está, el M1 o el X1 que se llame, tal, para abrir, para decir, venga... Eh, hay otras maneras de, de verla... La... Pero apelará a lo suyo. No creo que vayan a salir otros fabricantes con esos chips. Bueno, pero, pero ya es un actor más. Yo estoy muy preocupado porque es todo Qualcomm. Todo. Mañana Qualcomm decide que no quiere que hagamos no sé qué. O dice que va a rebajar o dice que tal. Y se paraliza la VR. O sea, vamos al ritmo de Qualcomm. No a ritmo de Oculus, no a ritmo de Pico, no al ritmo... El resto lo que hacen son cositas pequeñitas... ¿no? que es lo que les deja Qualcomm, pongo cinta y nos cabreamos, le quito el display por unos se lo ponen, otros se lo ponen, pero no hay nadie realmente con una diferencia brutal, todo lo que nos viene es una estandarización y homogeneización de la VR, que yo creo que flaco favor hace, ¿eh? creo Bueno, facilita las cosas bueno. a los desarrolladores, eso también <risa> realmente eh, eh, Sí, pero a los desarrolladores nos da igual es que aquí, aquí somos usuarios ¿sabes? ya os puede pues, pues, ya os pagamos un curso de eh. DM1. No, es broma. Es verdad, es verdad. Es es, es, eh, es una estandarización. Te lo digo porque ahora vamos a hablar de Lenovo también. Y todo mm. lo que viene tiene muy, muy parecido todo. Ahora es el momento Pancake. Bueno, pues el momento Pancake, pero molaría que fuera momento XR7 porque hay eh, Huawei o, o quien sea, me da igual. Samsung ha sacado mm. un, un procesador. Bueno, um, Pero, claro, el no que no sé si vais a comentar más o no, bueno, del no sí porque hay dos cosas que comentó más pero por si las sacaba ya de, del Cloud VR que comentó una cosilla y lo del y lo del dongle este de cuentos ahora ahora hablamos que eso no es ningún rumor un eh, no, eh, lo que sí, sí que decían es que el stinson stinson que es este, este cacharro no pero hay otro no hay otro que se estaba hablando que van a salir dos yo estoy convencido el de que Function, va a salir no sé qué. Sí, el, el <ríe> yo estoy convencido <ríe> de que el fuxon ese va a salir como eh, iPhone, ¿no? iPhone, te saca el iPhone normal y luego el iPhone para pobres. ¿no? Bueno, para... Para, sí, para ricos... Para ricos de gama baja. De gama baja, eso. Para los que se creen que tienen, pero en realidad no, no tienen. Eh, pues esto es... Para lo los mismo. que lo financian. Claro. Pues saldrán las Quest 3 y a lo mejor luego salen las Quest 3 Gaming Pro Edition... Que van a tener un poquito más con un ventilador tal y ya tendrán pues un racimo de baterías por todos lados, por tal, de su cuatro. Yo, yo creo que el otro sería el Quest Pro 2, más bien, pero. Bueno, pues eso que esto, Se supone este, que van a llevar la línea de Quest Pro y la línea de Quest para consumidor. La barata, digamos. Esto es Stinson que voy a saber cómo nos lo quieren vender, Quest 3 o Quest 3S. O no. Bueno. no Quest 2S que sería muy ridículo. Bueno, yo cuando, cuando Quest 1, cuando empezaron a ver los rumores, pensaba mucho que iba a ser un Quest 1S, ¿no? Más ligero, más tal, y luego fue todo. Mm. Bueno, lo cambiaron todo, ¿no? Como sabéis, le bajaron eso el es precio, bien. todo. Quest Pro, Quest 3, Quest Pro 2, Quest 4, Quest Pro 4, Las la dos líneas, la X, Pro y la, y la de consumo. Eso es. Eso es. Bueno, esto es lo que ha salido, esto es lo que pues nos ha saludos. dicho el, el Brands eh, que tiene mano directa con, con Dios, todas las mañanas se mete en la ducha y le llega un PDF o le llega un ping, ahí dice ya tengo otra cosa o sea que nos alegramos, por lo menos lo comparte, otros no uh -huh. lo compartirían, así que el tío es bajo. Sí, el Después... otro el otro documento aparte de lo del don de delante Habló que se estaría probando ahora mismo también en Estados Unidos. Acordaros que en mayo se hablaba de, de que en Reino Unido alguien había probado el asgard -Raz con el Avalanche, este que es el, se, será el Cloud VR, o sea, ejecutar los juegos en la nube y jugar con tu Quest. Pues habla del que estaría delante Project Razor, que sería un acuerdo entre Meta y varios proveedores de Internet de Estados Unidos, y luego también llegaría a Europa. Y serían los empleados los que estarían ahí mismo probando, los empleados de meta. Todo este tema con juegos como Loneco, como Asgard, como Horizon. Eh, y bueno, a ver qué ocurre con esto porque según las pruebas que hagan ya veremos cómo modifica su hoja de ruta comenta para el año que viene. Sí. Porque lo que quieren incentivar es que los desarrolladores también prueben a crear cosas de alta calidad ¿no? En, con la nube. Ya sabéis, PCVR, pero ejecutado en la nube. Sí, o sea, que se alimente allá, allá... también de por, que vengan de PSVR2 también. Aparte de PC, que hagan de los que ya hay en PC, que hay un montón de catálogo en PC. Si se hacen desarrollos de calidad en PlayStation VR y de repente hay un, una brecha enorme entre los juegos tipo móvil que hay en, en Quest y los de PlayStation VR, eh, pues seguro que no quieren dejar ese hueco libre ahí y, y sacan una una solución a medias para también para la gente que no tenga un, un super PC así que me lo creo uh -huh. luego, luego, claro. encima, luego hablamos del, de la nube y luego hablamos de, de la nube y los cañonazos que le han metido Google se ha zumbado su nube o sea, cuidado cuidado que además el otro día leía a un tío que llevaba, no sé, 60.000 horas, no sé, yo le voy llevarme toda la vida. Mira, eso es lo que tienes, el ataúd, eso eso ahora mismo es un ataúd. ¿Sabes? Hay que, Con hay que esto hacer... eh, sirve para sujetar el micrófono ahora mismo, ¿no? nada. Sí, ahora, ahora, bueno, ahora hacemos los cantos, los cantos también, los lloros y las plañederas, por... pero es eso, si imaginaros que toda la VR funciona en la nube, porque no queremos, claro, no podemos comprarnos un ordenador para hacerlo, y por la mañana alguien se levanta y hace off. Con, o sea, con los precios un... que estamos viendo, va a llegar el momento pero, que va a ser así. Pero hay pero un interruptor que pone off y cierra la puerta al salir. <risa> y pone se vende. Cerrado por defunción. Si <risa> sí, por lo menos. menos te devuelven el dinero, como Google, no sí, está mal. No, sí, pero Google se lo puede permitir porque saca por todos lados. Pero a lo mejor eh, <risa> Facebook. La nueve, pues sí. La famosa. Que no lo pague personalmente. Nos vamos a mover sí, todos. Y esa parte. clave para que tu visor se conecte con el PCVR o con la nube, pues requiere el dongle, bueno, no es que requiera, quiero decir, requiere, si lo vas a hacer inalámbrico, requiere un, un router inalámbrico, o si no te quieres complicar, lo que van a sacar ahora, que, que esto es oficial, esto no es ningún rumor ya, porque está en la página oficial de The Link, y es el, el dongle este que le llaman, el VR AirBridge, DWA F18, para hacer fácil la conexión de Wi-Fi 6 entre Q2 y PC, y tu PC, que lógicamente tienes que tener un PC con los requisitos eh, mínimos para ejecutar VR si no, pues lógicamente por mucho que le pongas claro. el dongle, no vas a tener PC VR va a ir a pedazos, claro, si es que se ejecuta, si no tienes lo mínimo y, hmm. y todavía no se sabe precio ni cuándo saldrá, pero yo imagino que en la Conex, que es el 11 de octubre sabremos, ellos comentan que la han optimizado con, con Meta, ¿vale? la han creado para Meta, exclusivo para Meta Quest 2 y que va a ir genial. De hecho, ponen en su página web un gráfico ahí que son puntos. Y, por ejemplo, le dan un punto a la baja latencia con un router casero. Y cuatro o cinco puntos para el, para el brillo. No sé si eso significa que es cuatro veces mejor. No, no sé. Bueno, el caso es que esto habrá que probarlo lógicamente cuando salga. Pero si lo han optimizado y lo han preparado, pues lógicamente lo normal es que vayan mejor a algo dedicado. Y que han creado pensando en eso que, que algo que no. Sí. Eso sí, el, el marketing de las cosas de routers suele ser súper engañoso, así que hasta que no haya pruebas aquí, no me creo nada. Yo ahí, ahí quería llegar yo. ahí quería llegar yo. Nosotros hicimos, hace tiempo, eh, hicimos un artículo para, para uh -huh. intentar sacar nuestras, las dudas de, de lo, cómo, cómo se las gasta el marketing cuando te vende este tipo de cosas. ¿no? Y eh, intentamos demostrar las velocidades máximas que podía llegar Quest, no tu router entre otras cosas tu rute también y tu ordenador y tal pero sobre mm. todo quest no entonces a mí eh, pues a mí es que me explicaron esto cuando yo era pequeño y, y, y, y lo puse en el artículo tu sistema inalámbrico llámale x a cualquier cosa esto es una esto es una cadena universal o sea esto esto podría haberlo escrito cualquier filósofo en cualquier momento tu sistema mm. x funcionará igual de bien que el elemento más cutre de tu cadena aunque este te haya costado una pasta entonces, tú te puedes comprar que el l link este sea la leche en verso, que tenga 400 tipos de antenas, que trabaje en unas frecuencias giga... O sea, que... nuclear, que lo pongas y... ¡buah! ¿No? Que haga un agujero negro ahí y tal. Pero si tus quests no son compatibles con nada de eso, caca de la vaca, ¿no? Entonces, a mí todo el mundo que me vende que es diferente cuando todo el mundo es igual en estas cosas, me pone nervioso, me pone nervioso. Entonces eh... Sí que podrían hacer una cosa que no sé por qué no, no ha salido un producto ya, que sea eh, una cosa de red Wi-Fi específica de, con una tecnología superior a la del propio headset que conectes por USB-C en el casco, porque eso yo lo he hecho solo que sin wifi. o sea, lo, para probarlo, a, mmm, cómo funcionaba... El, el vídeo utilizando una conexión por cable, yo he cogido un, un, una, una tarjeta de red USB, la enganchado en el Quest por, por al USB-C y un cable de red directo al PC para una conexión sí. directa. Esas son o las GB que hicimos en el artículo. O, o y, superior y, a Gigabit. Y tira, y claro que tira, ¿no? No, si yo lo que, sí. lo que quiero decir es que el chip que lleva dentro Quest 2, ese chip permite ciertas cosas. Y ese chip, que es lo que estoy poniendo ahí en, en pantalla, ese chip permite una máxima, una máxima, te pongas como te pongas, de 1.200. Te pongas, y esta máxima teórica, ¿eh? estamos hablando de teóricas. Luego en la práctica pasan mil cosas que eso se va al infinito, al inframundo. O sea que tienes 1.200. ¿Por qué? Porque las antenas solo te van a coger el 2x2, 2x2 que es lo que tal. Y eso sí... Lo único bueno que tiene, o lo, lo mejor que tiene Es que la modulación La está haciendo en el 1024 QAM ¿no? Vamos a explicar eso, eso os vais al artículo Si queréis que puse bueno, El artículo fotitos. está genial sí. bueno, pues, el, el artículo creo que pone puse unas fotitos y no fotos Bueno, pues podemos llegar al 10 o al 11 El 11 Si os vais al 11, 2x2, 1200 Más de ahí, pues jamás En la puñetera vida con el hardware A no ser que lo abréis con una abrelata Si soldéis ahí de un par de cosas Nunca jamás va a poder ir más allá de eso Jamás de hecho, hay algunas veces que a mí no pero, me coge. Pero sí que han podido meter optimizaciones, como hablan a nivel de software, para sacarle partido, ¿no? Me refiero, si, ah, ya que la están creando de cero. Pues cosas de latencia. O sea, no me refiero cosas. a aumentar la velocidad, lógicamente, sino a... A ver, es que... Es que pero ¿de ¿eso dónde lo estás haciendo? Porque tú no puedes tocar un... Como os digo, tú no puedes tocar... No, el, pero no el, me el refiero link, a... Vale. O sea, tú sí. el, el wifi. fi AC es el Wi-Fi AC, el Wi-Fi N es el Wi-Fi N, tú no puedes... No me refiero al protocolo, a sino a, a, a lo que manden o lo que hagan ellos, no sé, a tiene algún tipo pero de... Es que no material. lo mandan ellos, lo manda Quest y lo recibe su dispositivo, o sea, el dispositivo es, es equivalente a tener el, un router de puta madre, supongo, sí, eh, pero ya sí, está, pero ya el, está. lo que hace Quest... Es independiente de... Es que Quest no sabe de... que está hablando con algo especial. Quest lo que sabe claro. es que crea un link con AX, que mirad, esto aquí ahora está a 1.200, pero en mi casa te, me conecto a otras redes y me baja a 866, porque pilla el físico, el fi, ¿vale? la velocidad, mm. pilla a otra. Con lo cual, eh, al final, es un, es un puñetero desastre. Yo recuerdo que en el artículo, y esto ya, ya más fue hace dos años, eh, estaba, fue una bajada, un 43% perdemos un 43% cuando pasamos a, a Wi-Fi. eso no lo mejora ni Dios pero ni Dios, es que, es que eso sería ahora, ¿cuánta imagen somos capaces de meter en esa en esa conexión super mega optimizada y todo lo que quieras, que no me lo creo ¿cuánto podemos meter ahí? pues lo que llegue quiero decir, hmm. lo que llegue aquí estamos, un 56 y lo que sea capaz de procesar eh, eh, XR2 Gen2 ¿por qué pone Quest 3 ahí Oscar? ¿eh? ¿pone Quest 3? Ah, porque se, arriba. porque se me fue el dedo Se me fue el dedo no, Que, que tenemos que quest, que quest 3 hace 3 años no, no. Se, se me fue el dedo Nadie se fijó porque como estas cosas yo las escribo Y, y se las lee uno de cada 50 <risa> ¿No? predi predi Predijiste el Quest 3 en verdad ahí. Claro pues Yo asumo que, que, que Bueno eh, El resumen era este Si tu router es 4x4 Y Quest es 2x2 El límite de la conexión será por 2x2 ¿Qué cabe, ahí? ¿Qué cabe ahí? Pues lo que quepa Lo que quepa, lo que no cabe, ya os digo yo Que lo que no cabe es sin comprimir O sea, eso te pongas por tu O sea, display por 1.4 Que estamos llegando a un total de 32 gigabits por segundo Eso ni con un láser O sea, si te enchufan un láser a la cabeza ¿Sabes? De esos de Y se te pone la cabeza así roja y empieza a hincharte ni que cuando como te mueves un poco y se claro. despide un poco, te corte la, la, la cara. Claro, eso es imposible. Así que hay, que hay que comprimir. Y comprimir como unos bellacos. O sea, hay que comprimir una, una, burrada, una burrada sobre, sí. sobre eso. Eh, Algunos de vosotros conoceréis el Display Compression Codex. Todo esto va, nah, esto vale, esto está dentro de DisplayPort. Esto no vale para, para el Wi-Fi. Esto está dentro del propio DisplayPort. Entonces, ¿qué es mm. lo siguiente? que eso lo hemos hablado muchas veces también. La banda, la banda AD, podríamos movernos a una banda de 60 gigahercios que es el wi que es lo que usa. Eh, ¿Cómo se llama esta HTC, gente? HTC, la, la Y Pimas de, también va a traer. De, eso, HDC y Pimas, que son, que son las antenitas de Doraemon, ¿no? que están ahí, y que te, te puedes ir volando. Tiene 60 eh, por 60 GHz, y ni aún así, y ni aún así, te puede mandar descomprimido. Tiene que estar solo comprimido. Entonces. Por desgracia, todo lo que veamos va a estar mega comprimido. Y veremos. Veremos quién ah, sí. al cuando final, salga la Cuando el X2 Generación 2 le metan un cacharrito exclusivamente para el H265 para, para nuevos yo que sé, PTX para nuevos codificadores lowless que se estén currando que funcionen mejor pero claro eso va a demandar más batería de las gafas más procesado eh, va a necesitar otra banda eh, bueno pues, yo pues, están, pues, pues, están preguntando funcionarán Quest 1 y aquí pone en la página de The link, dice que requiere la V44 que ya está disponible la 44 fue la última que salió y eh, MetaQuest 2 a MetaQuest 2 headset software bueno, dice el software de MetaQuest 2 pero dice MetaQuest 2 y en todo momento hablan de Quest 2 mm -hmm. y la verdad es que Meta es muy propicio ya sabéis a sacar cosas para Quest 2 y hasta luego como Google, vamos a cargarnos ya. Chao. Um... no sé, a lo mejor soporta pero no le dan publicidad de momento en la página bueno, que os hemos quitado la ilusión que, que el, el cacharrito, además, el cacharrito ha tenido ha tenido una. Pero eh, lo importante también es que va a ser más simple, más fácil, porque hay gente que no. O sea, yo mismo me da pereza o sea, poner el root de él, no sé qué, ah, que lo de compartir o lo que sea, pues ahí le pones esto dedicado y ya está. Y seguro que no creo que sea muy caro. El, el de Pico 4 va a costar 49 euros, el dongle. No sé, yo supongo estará por ahí el precio. Mm, ¿ellos más dongle? barato que el cable USB oficial no, <risa> de 100 totalmente. euros. Mira, como, como lo venden es eh, Lo primero, que está a la izquierda Al lado nuestro eh, Es que el router que tengas en casa Seguramente esté todo Cristo conectado a él No te digo que no Tampoco te dice nadie que si conectas el dongle Tu abuela se conecte al dongle A, a, a ver Netflix Que tendrá su contraseña o, se, o incluso se emparejarán ellos con el yo, tema yo, del show yo, yo, A mí me parece que, que no Lo segundo, te dice que si, que si tienes eh, Virtual Desktop y esto no lo he entendido porque el propio, de, el propio Gouy, ¿no? el Guy Godin este, ¿no? que se ha hecho el virtual desktop, eh, se ha partido la caja de risa. Dice, o sea, me tenis, ¿por qué me tenéis que nombrar? O sea, ¿por qué hacéis una publicidad nombrándome como si lo mío fuera una mierda cuando fui el primero en hacerlo? Pero bueno, ya <risa> y luego te dice que te quedas sin cobertura, con las gafas. Hombre, yo creo que estos tres... O sea, el de en medio es una falacia porque virtual desktop funciona que te mueres de bien. Y los otros dos... Es llamarnos o sea, estúpidos. Es llamarnos. Sí, el otro estúpidos. Depende de si te vas a jugar a la calle, ¿no? <risa> Por la distancia, que De que no te llegue la señal bien. Y el otro, claro. pues claro. Entonces. Es eh... un hotspot que creas en Windows que eso lo puedes hacer con, con una tarjeta de red integrada. Cualquiera. De estas típicas de toda la vida. Lo único que aquí viene, vendrá con un software que te lo autoconfigura fácil y ya está. Pero si tienes una tarjeta de red Wi-Fi 6, eh, como la que tengo yo Puedes hacer la conexión directa al wifi del PC Y funciona o sea, Sí, o sea que, que, que, que sí Si es que lo hemos hecho lo hemos hecho sí, todos De hecho Mira, es bastante este, sencillo Este ¿sí? es, el godín, este es el, el godín partiéndose la caja de risa Muchas gracias Ha sido todo un detalle esto Si Julio un día haces algo Que sepas que a lo mejor Facebook se puede reír en tu jeta Al día siguiente Y no solo Facebook sino de link ¿A qué mal le dará de link? Pero bueno... Eh, que, se, sí, que aquí se ha, sido Facebook, lo, lo ha sido Facebook. Lo mejor es que bien. Godín en las respuestas que hay, te empieza a dar soluciones más baratas que el dongle este. Igual es de buenas. Entonces, eh, mm. bueno, que sepáis que hay opciones, que es lo bueno de todo esto. Siempre hay opciones. Un Raspberry Pi ¿no? pico con una cosa de red... Te lo puedes hacer... O sea, nosotros lo hemos hecho. Hemos hecho un, un dongle USB que lo conectas y se conecta al WiFi directamente simplificado para cosas de empresas. Pero no vas a competir con la facilidad de uso que te da esto, claro. O sea, podrás hacerlo, pero será una movida, por lo que estás contando. Sí, pero te lo puedes bajar, te puedes bajar la, la, el flash hecho y ya estás También, o sea, que en plan que tardes dos minutos en hacer, en hacértelo en tu casa, te compras un Raspberry Pico y una tarjeta concreta y en dos minutos lo tienes. Si, si, si lo publico sí, lo puede hacer cualquiera. Eh, Robianos el primero que pruebe el de link que nos diga qué tal y luego echamos nosotros si nos manda algún día del link esto o no lo manda alguien lo pondremos enfrente de todas las pruebas que hemos hecho con los otros routers que tenemos y ahí decidiremos si es bueno es verdad que yo estoy ya acostumbrado a jugar con las quest en inalámbrico, o sea ya el cable lo tengo para el sin racing y para cosas que no me muevo si me muevo, prefiero y aquí entra en el bosque este que entramos siempre que es el equilibrio qué prefieres, comodidad o calidad de visión yo ahora mismo prefiero la libertad Libertad, libertad. Entonces, dar, dar vueltas por aquí y, y sentirme. Aunque en, en, estaba en Minecraft hace media hora, estaba en Minecraft ahí echándome una partida. Tú tienes, tienes más espacio que yo. Y estaba no, lloviendo. No sé. Y cuando llueve en Minecraft caen las gotas como puños y se ven ahí las gotitas. Pues claro, pff, mm. era un festival de, de distorsiones, <risa> o sea, de compresiones. Claro, claro. Entonces ahí es cuando de verdad peta el MP, el H264. Mm. Entonces bueno, pero no me importaba. ¿Por qué no Estás tiempo? jugando a Vivecraft Estoy jugando a, llevo, llevo como, jugando a Vivecraft Llevo dos semanas jugando a Vivecraft Yo todo... también juego a eso, eh. Claro. es un vicio <risa> sí, Tú, <risa> tú, tú ajustas, tu, ajustas lo que tú esperas o lo que quieres y lo aceptas, igual que cuando jugamos a mods, que tú a lo mejor no los toleras y otros sí, ¿no? Pues es lo mismo, hay quien, quien no tolera esos fallos de compresión, ¿sabes? Y por eso quiere cable display port, sí o sí Pero, pero es que la compresión falla mucho cuando hay ruido el en no pantalla me la, la me... me la está tirando, no, no, no, Oscar, no, decía por, por aprovechando la, la piedra la... <risa> y es verdad y es verdad, dejémoslo ahí que Julio, pero, decías que el ruido que hace o sea, cuando, cuando llueve efectivamente hay muchos píxeles que cambian de golpe, entonces la compresión se, no es que se note un poco es que te revienta la imagen sí. no, no solo sí, sí, sí. un poco doy, lo... doy fe, pero me da igual Luego sí, me pongo a correr y te ponen al barrio. Y claro, joder, estás viendo la matrícula del tío ahí, el tornillo que se le cae de la matrícula al coche que está 25.000 metros más para allá. Sí, ahí sí que le doy importancia. O sea que todos es encontrar nuestro, nuestro equilibrio. Mm. Hablamos de nuevas, nuevos visores que, que vienen, porque no solo de Pico y de Oculus. Pues sí, desde es... que colaboraron con Oculus para hacer Rifese, pues es verdad que en China anunciaron este verano algo pero como no ha llegado a Occidente, pues bueno, lo, lo comentamos la otra vez, creo, o por lo menos en la web lo hablamos en agosto. La cuestión es que ha anunciado Thin Reality VRX. Thin Reality es pues marca empresarial de la que estaba el, el A el de realidad aumentada, que era algo, y, y, y este va enfocado a realidad virtual, realidad mixta, eh, con cámaras a color que tiene delante dos cámaras, para ofrecer pues eso, la realidad aumentada a color, de calidad como comentan. Y utilizan lentes en pancake, aquí sí que han puesto igual que con Pico 4 la, la, o sea, la batería de detrás, la batería trasera. Y en teoría es, es, más, es más pequeño por delante, ¿no? pues gracias a las lentes pancakes que también utilizan. Lo que pasa es que como los faciales siguen siendo igual de grandes, la verdad es que tú lo ves así y, y, y recuerda, parece que es el visor como con Fresnel, ¿no? Pero es verdad que lo ves en el lateral y se nota que, que, que cambia el tamaño. Y no sí, han dado sí. grandes especificaciones de momento. Bueno, realmente se lo han dicho que lleva Snapdragon pero no han dicho qué procesador lentes pancake que utilizan también el SDK la plataforma de Snapdragon de Spaces eh, para poder desarrollar también que se basa en OpenXR y también permitirá streaming vía WiFi o por cable a través de o sea por cable con USB-C y vía WiFi pues pues eso vía pues WiFi inalámbrico para PC VR, me refiero sí. también soportará el tema de Nvidia de Cloud XR los mandos son claros, En la no nube cierran. también. No cierran. Hmm. Yo, esto parecen los mandos de Quest 1, que como ellos lo hicieron también, sí, ¿no? Bueno, no sé si no, lo fabricó todo. Oculus. No... O sea, los de Riffy, se me refiero, son iguales que los de Quest 1, pero le han hecho eso que no cierre, sí. Es ¿Y por qué no cierra? Porque eso eso se, teme, lo, se te va a enganchar en algún lado. Seguro. Los cables. Seguro. Sí. ¿Por qué no? Qué cosa más rara. ¿no? Si usas cables, claro, si no usas cables, hmm, ahí no se te engancha. Eh, pues pues sí, está, pero este comentan por que aquí que... cuánto hace que no se anuncia un visor PCVR que no tenga un XR2 yo es que creo que el XR2 también lo, lo pueden utilizar para el posicionamiento ¿no? porque Qualcomm tiene su, su o sea, tiene cosas dedicadas para el tracking y si sí. no lo haces tú pues puedes utilizar eso ¿no? y así no te complica y es que ya está hecho y de paso tienes standalón también o sea, lo digo porque también en su día de caguiar también hablaban de ...de este tema del XR y tal... ...para el tracking... ...bueno, esto... Eh, ...como ya estáis viendo... Fresnel ha muerto... ...o sea, el, el descubridor... ...Fresner... ...está llorando ahora en una esquina... Dice, pero, yo, ...yo lo intenté, o sea... ...yo lo intenté, os juro que lo intenté... ...pero no me salió, no me salió y ya está... ...y entonces ahora viene el famoso Pancake... Eh, ...como esto lo repetimos siempre... ...y lo repetiremos eh, otra vez más... ...no viene mal recordaros que Pancake... ...es posible porque coge estas lentes... Esto es una lente pura. En realidad, esto es una lente pura. Pues coge estas lentes, las parte por la. lente. de 200. Esto es la leche. Esto, esto, esto crea más un boquete de esto como romántico. Parece que vivo en una boda. Si miro así, es, es, es todo borrosito. Sí, por lo menos. Bueno, el eh, pancake. ¿Cómo rebota la luz? Rebota porque es como si coges un acordeón de lentes y las aprietas. Y entonces la luz empieza. Pam, pam a saltar de un sitio a otro, rebota en una porque está polarizada y sale disparada para el otro lado, que es lo que estáis viendo ahí a la derecha, gracias a eso podremos tener los visores un poco más pequeños es verdad que todo el mundo se creía que iban a llegar ya las gafas de un dedito sabes, que te ibas a tener que cortar las, las pestañas porque nunca habían. O sea, no, no si limitas mucho el foco, pues, las, pues, las que son más pequeñas sí pues, que Pro tienen es el único que realmente... sí, perdona no, no, era solo, solo quería decir que, que sí que quizás se pueden hacer más pequeñas haciendo un FOP menor, con pantallas más... Claro, como la de la derecha, hay pegadas. O como eso... Hemos es. holográficas el... sí, las... ¿no? o y estas, ¿no? Pensábamos que iba a ser esto, pues no, todavía no. Esto esto es la siguiente, estas eran las Quest 4. De momento nos vamos a comer, eh, pues eso, en vez de ser zapatos son patucos, es algo más pequeñito, como los que dábamos de pequeño, un pelín ahí más pequeño. Bueno, pues, si, si le, si le pones la batería detrás y tal, yo también me acuerdo en su día el DK2, el DK1, sobre todo, que era súper ligero, porque no llevaba apenas cosas... Bueno, mm. es que apenas llevaba nada, era solo el, el 3.2 y tal. Mm. Eh, no, pues, pues a bueno. mí me suena que era pesado y muy incómodo. ¿El DK1? ¿No? El DK1, No, sí. Yo lo recuerdo como un, un horror, ponértelo en la cara. Eh, el que era horror era el DK2, pero el DK1 yo recuerdo más ligero. Vosotros le estáis metiendo, le habéis metido mods de baterías al, al quest vuestro, no. Far, no. O sea, no. le he metido mods de sujeción tipo la baterías, esta, la batería bien, no de no, baterías. Pero no de batería, De batería no. Bueno. Yo le tenía puesto el aro del, el, ¿cómo se llamaba? El Vive. el de Vive, el primero que salió. El el, Stein, el aro es este o sea, de lux. El de lux. Y, y lo modifiqué un poco y se lo puse al quest. Soy los únicos que. Pero se lo he quitado. Yo... Soy el único que prefiere jugar con esto en el bolsillo y un cablecito hasta aquí y jugar horas y horas y horas y horas porque esto esto esto con esto da, da luz a un pueblo entero durante una semana. O sea, esto es increíble. Con esto, duplica, digamos, por lo menos duplica la batería, ¿no? No, esto, esto nunca se me ha acabado. O sea, nunca son como acaba. los Nunca se me ha acabado. Me puedo tirar siete horas jugando y, y esto no <ríe> se me ha acabado. Entonces, ¿De cuánto es esa batería? Esto de, tiene. Pues no, 20.000 sí, mAh. Sí, esto tiene, tiene un puñado. Hmm. Esto tiene, espérate. Sí. Yo, yo 26, tengo una de... 26.800 Por... amperios hora. Sí que da luz a un pueblo entero eso. Que sí, que sí. <risa> yo, bueno. yo tengo una de 20.000, pero no se, o sea, se, no llega a cargar el, el Quest. O sea, no. si te lo pones al principio cuando todavía te queda mucha batería... Eh, como que aguanta más, pero se va descargando a más velocidad que la que lo carga y al final se va a la mierda también. Pues mira, una pregunta, porque estamos todos llorando: han metido la batería, yo quiero la batería detrás, yo quiero la batería detrás, pero vamos a ver si sí, estamos aquí unos cuantos utilizando la batería en el bolsillo, que sí, que pesa un poquito más, pero nos vamos a quitar el peso de las pedazos Fresnel, que las Fresnel son eso, gordas, ya no va a pesar. Ya que te pones también, podría hacer como hace Magic League, no la petaca con el procesador también, y todo el tema. Pero, claro, esto pues, es, al final, es, es. Claro, es todo modular. Llevas aquí mira, como, como las balas de lo de. ¿no? O sea, como aquí pues, Hay, este, hay quien se pone el ¿no? chaleco óptico no también ahí, para ahí, jugar. Claro. O sea. claro. Yo me lo pondría. O sea, yo unas quest ligeras en la cara y que tengas toda la capacidad de cómputo. Bueno, unas quest, un casco de VR. En un cacharro, yo que sé, aunque sea pequeñito, que te lo pongas en la espalda o en, o en el bolsillo, lo que sea. Yo lo usaba. Por todo lo que sea quitarte de la cara, peso, a mí me parece bien. Pero, Francisco, yo digo en el bolsillo. Peso y calor. En el bolsillo, yo digo en el bolsillo, que pesa un puñado. Por eso, a ver, es imposible que no pese. Pero digo que en el bolsillo, me lo pongo en el bolsillo y ni me entero. Como estoy ahí jugando, pues... Eh, pues bueno. En el vídeo, en el interior de las lentes de este, de este visor, de Lenovo 100 Reality VRX, lleva un, un, como un algo que puedes deslizar. Y luego ellos en la página web comentan que es un exclusivo sistema de ventilación que canaliza el calor de las pantallas lejos del rostro del usuario. Ahí. Bueno, tiene esa ventilación ahí que pensé que le puedes abrir o cerrar. No sé por qué le han puesto eso realmente. Pero ¿Os bueno. han sudado los ojos alguna vez? <risa> no. no, no sí. ¿Sí? sí. <risa> sí. El, eh, a ver, no, no sudan los ojos, pero obviamente hay humedad y se condensa en las lentes. Entonces... Yo no, no te llega a sudar, pero sí, el sudor de la propia frente, toda la, la cara, no te sudan los ojos, pero te suda el resto, ¿no? Y al final mm. se, se hay humedad en, dentro de la okay. cabina de los ojos. Eso sí, eso, a mí se me pues, cae, estoy con las varios se me caen por aquí, parece que estoy llorando. Estoy llorando porque soy muy malo y he perdido, pero además parece que estoy llorando, sí, eso, eso, te pones. Eh, bueno, eso decías, ¿no? Que, que iba a llevar un facial también... Claro, te iba a decir facial. que los materiales son higiénicos porque es tema empresarial que siempre lo hemos hablado y para el tema de poderlo limpiar fácil y eventos o cualquier cosa. Mm. Eh, y también es compatible, como dicen, con prácticas de seguridad de nivel empresarial con un proceso de fabricación y cadena de suministro seguro. O sea, que está fabricado pensando en la empresa. Por eso te... Supongo que costará más caro porque el precio todavía no lo sabemos porque según comentan, a final de año... Llegará a algunos socios seleccionados y luego el año que viene empezará a llegar en, en algunos mercados seleccionados a, a, a más gente, ¿no? A principios de 2023. Y el precio lo anunciarán cuando se lance. Entonces, por pues el momento no, no sabemos qué precio tendrá. Ya, ya veremos. 1.500. Y, y, y una curiosidad: que, que, que en la nota de prensa que publicaron, hay una. O sea, el, el, el encargado de, de, como le dicen, de metaverso y de. Y de bueno, de realidad virtual, relevantada en Lenovo, se llama Visalsa Y digo, coño, este tío me suena de algo. Y claro, Visalsa también es el, o sea, el mismo nombre, es el, el VP de Metaverso de Meta. Pero no es la misma persona. Me he metido en LinkedIn para verlo y digo, que que sí, se ha ido? O sea, como se fue hace poco este... Pues no, es, es una persona diferente, pero claro, tiene el mismo nombre. Una eso. familia. Tiene ¿no? su propio... <ríe> <ríe> Vamos, que hay un Visalsa <ríe> en, <ríe> <un ríe> en Meta y otro en Lenovo. <ríe> Liderando el metaverso, como yo dice, el metaverso empresarial. Bueno, y que no es, mm. no es juegos, no son juegos como lo hacen en el trailer. Um, <risa> ay, aquí ya había salido el visor un poquito mejor ahí. Bueno, y otra cosa que ver. comentan ellos, su discurso para venderlo a las empresas, es ya no solo el hardware, sino con quién te asocia, porque ellos también, todo lo que tienen detrás, ellos también te van a vender el software para gestionar, para poder actualizar todos los visores a la vez. Ya sabéis, el ODM, este creo que se llama y OMDM perdón, bueno, las gestionistas de flotas que llaman, ¿no? O algo así. A mí me gustaría, mm. me gustaría saber quién luego utiliza de verdad esto en, en el mundo profesional, ¿vale? Porque hoy, hoy, hoy, he, visto, hoy he visto esto que me ha, me ha llamado mucho la atención. Dice, el estado real del metaverso, el web 3 y todas estas cosas. Gente que habla de ello, petao. Petao. Gente que de verdad lo conoce y puede dar consejos, poquitos, gente que de verdad está haciendo cosas por ello y lo use tres ¿no? ese, pues ese. de los cuales dos lo han usado una vez y no lo volverán a usar jamás, y el otro está está intentando explicarle a toda la empresa que esto mola de verdad, que esto mola, pero el jefe Gracias. dice que no, que no se va a gastar dinero en eso pero luego el jefe va a mesas redondas de, porque sí, porque el metaverso tenemos que adaptarlo, porque tal, ¿no? o sea esto para mí es, y los que nos movemos en el mundo un poco más profesional es que es cierto, es cierto Quiere decir Total. que uno, en este caso, tres de cada cien usan el visor para algo. El resto lo usan para hablar de lo que mola el visor. Y no se lo ha puesto en su puñetera vida y no ha probado ni la mitad de las cosas. Total. Eh, bueno, yo quería dejarlo ahí porque creo que era, <risa> creo que era interesante dejarlo. Bueno, es que es sirve eh, de poco en realidad eh, actualmente. O sea, es que es, eso es cierto. O sea, ¿no? Es que es así, es así. No se sé muy específico. Eh, yo no veo En, ning... en mi empresa, como digan mi empresa que vamos a hacer la primera reunión, todos metidos en VR, el guantazo se vea, oye, ¿sabes? Resuena por todos los pasillos. Ahí, pa, pa, pa, pa. Mira, ese es Oscar que ha vuelto a hablar de VR. Pa, pa, pa, pa, el... Ah, pero ahí. Yo sé que se, se habla mucho y tal, pero sí que hay casos que se está utilizando, joder, pico llevan en el mercado de profesional claro, sí. en Occidente tiempo y, y, y, y siguen ahí, ¿no? Que sí, que sí. Pero, y, y y sí eso, pero Siempre los traemos, o sea, yo siempre que veo algo de alguien que lo está usando de verdad, lo traigo, porque me parece muy interesante, pero no es lo normal. No, es lo normal. No, no, correcto. Se usa... Para cosas de turismo y cosas así, tienen de experiencias, de, de, o sea, en plan como de cara al público. Yo nunca he tenido un cliente que lo quiera usar a nivel interno en su empresa y gastarse tanto dinero en una herramienta eh, que realmente no es mejor que, que una videoconferencia normal sí. ahora mismo. Hay mucho de... Tenemos un presupuesto para I más I+D, tenemos un presupuesto que tenemos que sacar hacia afuera, cuando hacia afuera es una publicidad que tenemos que dar, tenemos que dar sensación de que estamos en esto, el FOMO, el famoso miedo a lo que va a venir, no me puedo perder nada, hacemos un proyecto profesional y lo hacemos, ¿no? Estamos diciendo ya más aquí en el, en el, en el chat eh, hay algunos que trabajáis en ello, o sea, hay gente que de verdad, y hay mucho movimiento de dinero, pero que hay una parte flotando por ahí, que es... Uff, no puede haber... Es que es imposible que... que, que Vamos, vamos no. a vamos a hablar de otros que están siempre en el filo de lo imposible. Sí, porque han traído novedades esta semana, que Pimas Crystal, que estaba previsto que saliera en el tercer trimestre, pues bueno, se retrasa, sí, sí. Pimas se retraso, pasa... pues bueno, no pasa nada, ya lo sabemos, eso... Lo iba... Pimas son yo, estimaciones. No Cuando dan fechas, son estimaciones de uh -huh. yo creo que uh -huh. llegará a esa fecha, ya sabemos sí. que, que se puede ir o no. Entonces, pues la cuestión que comentan, que van a sacar... El PIMAS Crystal, que acordaros que es un visor, podría ser como, como el aero de barrio, ¿vale? Pensado más para la nitidez. No, no para el FOB en sí, sino para la nitidez en este caso. Para los píxeles por grado. Y, el, y con lentes intercambiables, pero bueno, que de momento ya habrá que ver ¿Y eso. entonces por qué es tan, tan ancho? ¿Por, por, bueno, ¿Por qué es tan ancho? Bueno, porque ancho? Tiene, tiene algo más de FOB de lo normal también. Que ahora, ahora sí que lo recuerdo. Pero la cuestión es que lo que han anunciado es que ya este mes de septiembre a finales unos cuantos... O sea, que ya está completo el diseño, ya lo pueden producir y algunos se han, se han producido ya. Y, eh, y a partir de octubre se van a abrir las reservas a todo el mundo, pero será en China donde lo empiecen a enviar. Y únicamente con la función de PCVR. El modo Standalone llegará después con una actualización, o sea, porque lleva dentro del XR2, acordaros. Me parece bien. Por fin. Y, y en paralelo a esto pues seguirán trabajando en el software, en el firmware, mejorando. Y, y serían las primeras unidades para todo el mundo en Navidad, cuando quieren ellos estiman, que ahora que pues, yo creo que se irá a principios del año que viene, no por estas cosas, ya sabéis. Y, y a raíz de todo esto, pues claro, para sacar el estándar necesitan una tienda. Entonces, por eso han sacado ya la tienda de contenidos de PIMAS con PCVR de momento. Y bueno, mm. el otro día... En el, pues en el directo del Robespread habláis de las cajas misteriosas y demás, ¿no? Pues pues que lo Free Mystery Game, ¿no? Bueno, que, game. que regalan un juego para quien se lo instale. Puede ser Survive, puede ser Arcade, creo que se llamaba. Es que le toca a Gaby cuando Hombre. lo instaló para probar. Hay un juego que te regalan, si tenés curiosidad. Y lo que comentan aquí de, de la tienda de, de Pico. O sea que, que este cliente de, sustituye al Pitool. Digamos que está integrado Pitool Max dentro -Max. de. dicho Pico. Pimax, el otro día, echándome la bronca a todo el mundo... porque has dicho yo pico? Has dicho pico. Has dicho pico y está grabado. Y está grabado que esto es YouTube. <risa> yo no me he dado cuenta, ya, ya no lo diferencio. Claro, estaba diciendo, he dicho... espérate, porque lo he mezclado. ¿Ves? Si es que es muy fácil. Pi, pi. O sea, pi y pi. Y encima Perdón, todo viene... <risa> no, hombre, no, no, no, no. no. como me calzaste. Para no decía. Me... Sustituye al Pidul y proporciona a la plataforma más robusta, estos son palabras de ellos, más fiables... Incluye soporte para todos los visores de PIMAS, presente, futuro, todo lo que vayan lanzando. Y ofrece la posibilidad de comprar versiones optimizadas de los juegos de RUV compatibles con los visores de PIMAS Y esas y esa optimizaciones se refiere a adaptaciones específicas para un mayor FOB y una mayor resolución. O sea que, que bueno, y aparte también hay descuento. Pues justo de lo que hablábamos respecto. el otro día... Que, que una de las razones por las que era absurdo que pusieran tanto FOB es que los desarrolladores no adaptaran sus juegos para renderizarse con ese FOB y aquí parece ser que han hecho un empeño y seguramente han trabajado con desarrolladores para efectivamente sí. traer juegos y, y favorecer que se, se desarrollen para su plataforma. O sea, me parece genial. Es, lo Eso. Mínimo. es que es lo mínimo. No sé, es, es, luego no puedes llorar es que no tengo catálogo pues, pues, pues mándale visores a la gente eh, uh -huh. una de las razones que dicen de que Stadia petara y que no se fuera y que no fuera lo que era o lo que se esperaba de ella es que no hizo uh -huh. ningún juego exclusivo que no habló con los estudios para decir venga chavales vamos a intentar hacer que vuestros juegos además de funcionar bien con esto eh, os paséis a un modelo de suscripción y además vamos a crear juegos exclusivos no yo, yo sigo pensando dos o tres exclusivos que, claro sigo pensando que Pimax pico, eh, y todos los que vengan van a tener que venir con un pan debajo del brazo ¿no? porque no hay ni un solo cacharro de hardware en consola que no haya venido con el suyo, ¿no? o sea si Zelda para unos eh, Mario Bros eh, Halo eh, hmm. necesitas un exclusivo que reviente y, y Pimax necesita meterle mucho dinero a eso que se deje de crear visores cada tres meses y, y que ese con tres visores que no haga a lo mejor tiene para hacer un triple A que es que funcione para mí para Pimax y además que esté hecho con la narrativa para sus lentes o sea que ocurran muchas cosas en las en, en, en un FOP que sería imposible en otro visor ¿No? Que cuando termines de jugar con los músculos oculares Puedes levantar pesas de todo lo que se está mirando alrededor. Ahí está, ahí está, que tenga, te salgan a músculos. La... No, pero es, es así, ¿no? Es así, o sea, necesitas decirle a la gente. Ocular. Yo te pongo yo te pongo un triple A aquí como Dios. Eh, porque si no, al final te da igual el visor y mañana sale un visor mejor al tuyo y peta. Para que hmm. no haya boca al tuyo, ¿no? Bueno, eso Otra es, cosa es que, que me, ha, me, ha, me ha gustado es que se centran, su público objetivo, el público de Pimax, que es el entusiasta, no está en PC y están priorizando PC. Aparte que la, la parte stand del casco este de Pimax eh, no, no aprovechará toda la resolución que tienen los paneles y, y eh, me parece como absurdo. ¿no? Entonces me gusta que, que hayan priorizado PC, aunque lo que no me gusta es que cueste 2000 euros casi. Pero bueno. 2000, 2880 por 2880 tiene cada, cada pantalla de las que trae, que son QLED y Mini LED. Y Julio, para que te recordaste, lo son. O sea, el que trae por defecto son 35 ppd, que son. Eh, perdón. Cuar, no, sí, el que trae por defecto son 35 ppd. 35 que es Barrio. Cien, barrio llega a 39. 140 grados diagonal. Mm. Que no recuerdo Barrio. Barrio tiene menos. Sí, menos tiene bastante ¿no? menos. Sí, sí. sí. Bueno, y luego, también, si le cambian las lentes, tendrías 42 ppd. Y 120 grados diagonal, O sea, pierde FOB para Es que tener es imposible más, meter, meter PPDs. Es imposible meter tanto PPDs. A menos que ponga eh, más resolución de pantalla y, que y tal. ¿no? Que no puedes. Mm. Que no puedes. Claro, esto debería ser modular. Pimas, el día menos pensado, te sacará el modular. Cambia, nah, la, pantalla, este visador, cambia la, el vis, la lente. Cambia el. Lo, todo, ¿sabes? Eh, mm. Pues nada. Lo no, de cambiar la lente. Eh, los, que, los que probamos los DECA de Oculus que te permitían cambiar las lentes sabemos que eso es una fuente de roña que se queda para siempre ahí, que es imposible de quitar pero eh... yo desmonté sí, eso... las pico uno para ver qué tal la pantalla con un, con un microscopio para ver los leds o sea los, los micro tal igual, ¿va? y la cerré con una aspiradora para que y tengo ahí un moco pegado, o sea es algo negro, ahí pegado y nunca lo pude quitar, o sea el, el que abra, eso es como al vacío o sea es como el sarcófago de, de Nefertiti, ¿no? O sea, miles de años cerrado, lo abre, se acabó. Puedes tirar el sensor <risa> directamente. <risa> pues nada, mucha suerte a Pima y que le den caña. A ver si no hay un retraso importante. Pues sí, mm. pues sí. ¿Qué más tenemos de, por aquí? ¿Tenemos algo? ¿De hardware? ¿O, o, o pasamos? Vamos no, yo, yo ya no tengo nada más. Vale, yo. De, me refiero a lo que tengo ya son de juego. Vale, pues déjame decirte eh, que aparece... Esto, esto que veis aquí es el anuncio real de un visor que dicen ellos que va a salir. ¿Eh? ¿De realidad aumentada? De realidad aumentada. ¿Mola o no mola? ¿Mola o no mola? Porque mola. El visor nadie lo ha visto, <risa> ni lo vais a ver. No, es, no Yo te digo que ni existe. Pero se está claro, el marketing, si es que es lo que mola. Voy a sacar Porque el visor. Me, me has dicho que están anunciando un visor porque pues, podría ser una, una, un sketch de la hora chanante o algo así ya, con... verdad? <risa> me lo estoy imaginando con la música <risa> eh, <risa> eh, es, marcial este es el, Arl. este es el visor que, que dicen y además han venido muy arriba y dicen que tienen un micro led micro led hasta donde si te gusta el tema y te pones a leer y, y lo sigues pues a mí es un tema que me gusta eh, no existe o sea, el micro LED así, tal cual, pequeño, y eso no existe. O sea, con colores no existe. Existe verde, existe rojo, pero en RGB mm. todavía no. Y esto te lo cascan ahí te dicen que, que lo va a llevar aquí esta moza. Porque a lo mejor lleva tres y, lo, y mezcla la imagen. Si sí. lleva tres, tres pantallas y luego lo mezclan con lentes, uno de cada color... Pues no sé. Pero vamos, se ve se <risa> <a la, se risa> pisa la vida. Porque además salen separados, sale uno rojo, uno verde... Sí. ¿eh? Sí. Lo mismo tienen tres proyectores, uno para cada color. <risa> Lo he traído porque me ha me, me llamado la atención el marketing. Ya sabéis el marketing cómo funciona. Mm. Eh, de software, antes de hablar de juegos, solo un segundo de software y hablamos. Eh, la IA, hablando de IA, es que esto me ha molado. Tú le metes el prompt a la IA de la izquierda, es decir, una persona que anda hacia adelante se recuesta para recoger algo que está en el suelo. Y en el de abajo dice una persona que se gira a su derecha y hacia así a la izquierda ya a la derecha. Mira. Y esto es, sin tú decirle nada, lo que crea. Yo quiero eso para hacer videojuegos. Ya. Lo quiero se para acabó. ayer. Ya se ha acabado. Ya <risa> se ha acabado. Estamos muertos. O sea, eh, eh, ¿cómo es esto? Mis eh, habilidades de, de animador acaban de de ser Aniquiladas ahora mismo Es Skynet una mierda O sea, Skynet va a salir algo Que se va a acabar con Skynet O sea, Skynet va a decir, ¿dónde estoy? O sea, me ha superado algo Quiere decir, Robianos, que dentro de poco O sea, ¿cómo empezó? Texto, o sea, texto a texto Zuckerberg publicó también en su Facebook Un vídeo de... qué decir De vídeo, de texto a vídeo hace sí. Que es que sí, es que no he traído todo pero, pero empieza de texto a texto o sea, eh, por favor Ia, cuéntame un cuento que vaya de uno que tiene una princesa que se mete en la cama y hay un guisante debajo de la cama que le duele ta, ta, ta, ta, y te hace brum, un pedazo de novela que tú flipas después de eso era hazme eso mismo, pero en fotos quiero ver a la princesa metida con el guisante con tal, y te lo hace después vino Quiero que la princesa se meta en la cama en vídeo y que le duela la espalda cuando tiene el guisante. Y te lo pone. Ahora es, quiero que la princesa y el guisante estén en 3D para poder hacer yo algo con ello. Y te pone la princesa y el guisante. Y dentro de poco será, quiero que me hagas una aplicación... Que haga esto, esto, esto, esto, esto, con los modelos esto, esto y esto, y que además me valga para Quest, para tal y para cual. Le das al play, te vas a tomar un helado, y cuando vuelvas, tienes hasta el logo hecho. Creo que... Creo a que mí la... me, parece, me parece bien. Los desarrolladores unipersonales van a hacer cosas muy guays. Es verdad. ¿eh? Es verdad pero los que se dedican a esto se van a hacer las cruces. Me la hago yo, que soy wow. técnico de sonido, y cuando Seguro llego que a, a la radio la gente... Que todavía queda para eso. Eh, pues, pero poco. Pues, eh, como <risa> queda Bob, poco. Verás la risa cuando la IA también desarrolló el videojuego. ¿Pero la risa de quién? La risa de la... IA? Pero, pero desarrollar el videojuego <risa> que yo le diga. Entonces, eso es lo que todo tú te bien. crees. Eso es lo que tú te crees. Porque el juego te pondrás... Y tú dirás, y es mejor de lo que yo pensaba. Bueno, bueno mejor. Claro. Luego, luego le voy dando guías y... ¿Y entonces, el, el otro día estuve haciendo un guión, muy en plan, le dio con, con el generador de texto. Y me gustó más lo que decía la IA que lo que tenía yo en la cabeza, pero eso, eso lo, lo, lo acabas integrando en tu propio... Eh, o sea que, que la IA te está modificando a ti, la IA es me está modificando es, es, exactamente, claro, claro, esto es... me hace mejor te, te, bueno, eso es lo que tú te crees eso es lo que tú te crees eh, se ha acabado, Skynet se va a pareció, la caja de risa de me pareció impresionante porque le di un contexto en plan eh, era, una, era una conversación no el, el, el patrón que seguía era una conversación, ella me completaba la respuesta, yo le dije a la IA que era un alienígena rojo con, con tres ojos y, y que vivía en no sé qué planeta eh, eh, eh, le, di una, le di una personalidad eres bastante tonta eh, que para que si, si, si se salía de la personalidad y era tonta efectivamente no, no se saliese del papel y, y contestaba cosas muy guays en, un, en cierto momento eh, eh, es como muy tonta, y las cosas que hace son como que me decepcionaba, en plan de pues está haciendo lo que dice y lo he roto, ¿no? Y en vez de decir de, en cierto punto empezó a mentirme, es de decir, eh, y le digo, ¿por qué has hecho eso? Y me decía, no lo sé. Digo, no me mientas. <risa> me decía, porque me he equivocado y yo. <risa> era, era muy gracioso. O, sea, o, por, o le preguntaba que, que, que si se le rompió un cristal de las gafas, ¿cuántos cristales le quedaban? Y decía, dos, porque efectivamente tenía tres ojos. Esas cosas me dejaron alucinado. Madre mía. Lo que nos... A ver, esto esto no para. O sea, esto es todos los días. Lo de la IA, no quería meterme en el tema, porque eso haremos si queréis un programa y traeremos a gente, pero porque es continuamente. O sea, siempre sale algo. Y siempre, al final, tiene que estar mezclado con Stable Diffusion. O sea, hagas lo que hagas, al final con Stable Diffusion. Y entonces ya... Ya está. Ya está, ¿no? Ya, ya es lo que les digo, que dentro de poco haremos un, los programas estos no los haremos los tres, lo será una IA. No un bibliotecario binario de car. verdad, estaremos por ahí tirados y le digamos, mete ahora mucho hype luego te lo cargas, lo que habéis puesto en el programa. luego tal, luego cual, luego cual, y ya está Haz un programa de dos horas, pero te quejas haz que luego Ramón se queje en el, el Ramón virtual, te quejará de que dura dos horas y a Freddy bueno, le, hasta y le esas especificaciones y la, se las, va a usa, las va a usar para integrarlas en la conversación y Hombre, ahí, es claro. flipante. Hombre, claro. Así con, que. Bueno, podemos ponerle ahí. Una IA con todos los segos que hay aquí. Madre de Dios. La UR <risa> está muerta, es lo primero que diera la IA de, de Real virtual <risa> <risa> eh, Pues ya está. Espero, ¿no? espero equivocarme. Espero, ojalá me <risa> equivoques. <risa> ojalá me equivoques. Eh, me ha hecho gracia, <risa> sí. eh, en hablando de software, que hablando de Pico 4, un tío se ha cascado sus seis minutazos de programa. Eh, para demostrar que el FOP eh, con la aplicación de regalo virtual un alemán y el vídeo está en alemán estas cosas a mí me gustan porque somos internacionales esto es como, como Eurovisión es como alguien está utilizando nuestra alguien está utilizando nuestra aplicación y no es para ponerla a parir sino que como que la toma como como si lo dice esta aplicación es que es verdad oye, Robiano mm. llevaros por ahí esto a que, que, decir, pues nosotros conocemos somos de Rob y entonces el otro dirá, hombre a sus mm. pies sus pies. Bueno, esto Toma, sí, me ha gustado. Me ha gustado. me ha gustado eh, Luego ya, habría que decirle a este hombre, porque hay, siempre alguien decía: bueno, si es que esto, si no es, a lo mejor la aplicación esta no está ajustada para pico, no, si bueno, ya, ya hablaremos Bueno, de, pero de por qué para no hay, el FOB sí no. vale, ¿no? Sí, claro, para medir el FOB, sí. De por qué no... O sea, ¿por qué no se...? Bueno, da igual. Esto solo lo he sacado, solo para, para... Como aperitivo de la semana que viene. La, haremos la semana de pico. Está Sodoma y Gomorra, pues la semana de pico. Entonces, <risa> es, estamos también preparando otra, pre, otra aplicación. Realmente. Spoiler. ¿Hm? Y la tienes detrás. Y está aquí. Esto, esto es lo que está haciendo esta ver, semana. Estamos haciendo una cosa... No vamos a decir exactamente para qué. Pero estamos haciendo una cosa que esperemos, esperemos, se convierta en un estándar, como para muchos se ha convertido el estándar de la aplicación esta que estábamos enseñando de FOBS y de tal, para medir otra cosa más que mola también mucho. Y con eso vamos a poder ya hacer un completo y va a ser el mega test. ¿no? El test Robiano de verdad, Y lo ponemos ahí, ¡boom! Y le damos un valor. ¿no? Pues eso. Lo estamos preparando, estamos trabajando en ello. Ya que no teníamos las picos nos hemos puesto a trabajar en eso. Que ven. Ahí, Julio, Julio Poweret que se llama. O sea, el virtual, pero abajo pone Powered by Julius. ¿Tendrá movimiento libre? ¿No? Tendrá movimiento libre. También. vale, veremos. Veremos qué tiene. Eh, hablamos de juegos, terminamos los juegos y vamos con los titulares, que van a ser muy rápidos. Venga, juego. Medidores de hype, dicen por ahí. <ríe> pues, ay, no lo tengo aquí no lo tengo aquí, pues os podéis creer que lo del medidor de Hyplot, el, el otro día estaba en el trabajo iba a decir aburrido, no, estaba en el trabajo con mil follones y fíjate lo que hace la mente que se va a otro lado y en un momento dado me puse a hacer la tabla de cómo sería el medidor y era una mezcla de, de Doppler el efecto Doppler ¿sabéis que el efecto Doppler? que ese, ese, ese, según se va acercando el visor va creando hype, y según se va alejando, el hype se va acabando. ¿no? Hay una frecuencia que es más aguda, que se vuelve más... Eh, es, ¿no? ese es el efecto Doppler? Pues esto es con el hype. ¡Que viene, que viene, que viene! Mola más antes de que venga que cuando venga. Y mola más cuando ya está inalcanzable, y siempre luego lo vemos con qué bueno era aquel. ¿Os acordáis de lo mm. bueno que era aquel visor que en su momento dijimos era una mierda? Quest 3, ¿no? <risa> por ejemplo. <risa> ¿Vale? Entonces sí. Pues ya os digo, eso cuando tenga la fórmula os la, os la cuento. Eh, mm. Va. Ghost of Ah, espera. Oh. Por, por Pero, el otro primero, pasó? please. ¿Cuál es el otro? No, ¿Afected? Lo... Sí. Afected. ¿Os acordaréis de la demo tecnológica de, la, de cuando hablábamos antes de K1 o de K2? Pues AFETES fue una de las primeras demos tecnológicas que hubo en su momento y que todo el mundo probaba y que YouTube se llenó de vídeos de los que tenían de cada uno en su día, claro. De gente probando. En nuestro caso, Juan, lo que fue el que hizo el vídeo, era un Halloween de 2014 y que se llevó un susto ahí en el vídeo. Bueno. bueno, es que este juego este juego juega con los scares. Y en su día la, la demo tecnología tenía el, el, el, el, el, el asilo, el hospital, el carnaval y la mansión. Que es la que sacaron luego un juego en 2017 Que llegó primero a Gear VR Luego llegó a PC, Playstation, Quest Ha llegado a todas las plataformas Y este y ha anunciado que van a sacar Lo que es el de Asylum Que yo entiendo que será el nivel del hospital El segundo que había en, en, en el concepto original hmm. Y lo interesante Es que Bueno, el juego original se vendía Como que tú tenías varios caminos Pero era realmente como un wall simulador de terror y tenía como varios finales alternativos según por donde fuera o hiciera. Y, y era para un jugador. La cuestión es que aquí vas a poder jugar cuatro personas a la vez y meten interacción. Como habéis visto ahí que los interruptores y y meten como narrativa, que le llaman. O Yo sea quiero que, ver esas movidas que están haciendo ahí de <risa> lo, lo guay, Oscar, es que no vas a estar solo. O sea, no vas a poder ir ahí todos jugando y, y no te Terror. Bueno, en, re, en realidad eso puede hacer lo, lo típico de que cuando cuando van varios a una casa y tal y se crea una atmósfera eh, en la que se van sugestionando unos a otros y al final entran en pánico y, y, y, sugeren... y todo Exactamente, o sea, esto puede pasar igual. O sea, te que te sugestionas eh. más, te asustas Cada más con, con gente que tú solo. Cada uno con su linterna. Yo es que. Que, que se te gasten las pilas y esas cosas. Yo negociaría. Yo negocio, a mí viene uno de estos y le digo, espera pa, pa, un momento, te voy a decir, hay tres, hay tres Julio... que vais a... Julio ha desaparecido, a Julio se lo ha comido ya directamente el bicho. ¿eh? Se me Ahora, está el... yendo a la mierda, sí, ya, ya me ha pasado dos veces. Pues yo esto, esto si, si, si se pudiera hablar, yo sería un cobarde. Yo le diría a este que está por ahí, que ha salido antes, es verdad. Le diría, oye, mira, ¿por qué no te comes a estos dos? Yo, esos dos que están ahí. Y el otro, el otro, te ha, te ha dicho que eres no sé qué. Besa por él. O sea, eh, estos juegos no se puede jugar. ¿Quién juega esto? O sea, ¿cómo, cómo ha dicho, cómo era, cómo era esto? ¿Cómo era eh, esto? ¿No? Como ha dicho Hup game ¿Qué mal rollo? ¿Por qué no le llaman al juego qué mal rollo? Directamente. Además, con, con, jo, con, lo, con los, con los <ríe> estos de golpe. los ¿Qué mal rollo estos? uno ¿Qué mal rollo dos ¿Y qué mal rollo tres Y hacer la trilogía <ríe> pues, del mal rollo... Los efectos esos que han salido de una puerta, que sale así de una pared en blando, cuando se estira el pasillo y se acerca, esos efectos tienen que molar muchísimo en VR. Es como que. Mira, eso, guay, y, eso tiene y, que molar y, un montón. es extraño con los brazos así, no sé qué. También tiene que molar, ¿eh? Pero si me da miedo. Si me, <risa> está no jugando tanto. esta tarde y me ha, salido, me ha salido en Minecraft un creeper y me ha pegado un susto Uf. que casi me, me giño encima. ¿Cómo, voy a, ¿Cómo vamos a poder jugar a esto luego? Yo no puedo. Paso. Pues los Keepers. Que va a llegar... Están a otro nivel, ¿eh? O sea, encima te atacan el... siempre por la espalda y cuando te das la vuelta. Y sobre todo cuando llevas en la mochila todo el oro, ese que llevaba, debería volver a ponerlo, debería guardarlo en algún sitio antes de morir. Pues no, pa. Y, y siempre, hay, siempre hay lava, siempre hay una lava al lado. Y se te cae el oro. No se te podía caer la pala, ¿no? Se te cae el oro. Al aire. <risa> y ya si el diamante, es un imán al fuego. <risa> Te quedas ahí con una cara tonto, he tirado tres horas de mi vida. Bueno, eh, da dejando miedo, da miedo. dejando Pues sale el año ¿no? que viene para todas las para principales plataformas, que entiendo que serán todas, porque todos sus juegos han llegado a todas las, o sea, el juego anterior llegó a todas las plataformas. Lo normal que lo lleven a PCVR, sí, sí. Quest, que eh, Pico, Precision VR, dos, supongo, si sale el año que viene. Y nada, si os gustó el primero, pues eso más de lo mismo. O sea, en el sentido de que la base es jugable, pero mejorada, ¿no? Como dicen, con, con nuevos modos de juego, mecánicas de, mecánicas de interacción y contenido narrativo. Para que Oscar ahí esté contento. Y no sí, sea claro. sus todo, sos todo es, solo. Tiene, sí, historia y... tiene que salir el zombie y de <risa> una obra de, de filosofía <risa> o algo. Si no, no tiene narrativa suficiente. Tiene que hablar de Schopenhauer, claro. el zombie. Claro, sí. Claro, pues nada, sí, un sí, clásico sí. de la UR, razón siendo El zombie. Eh, <ríe> <ríe> eh, Ghost <ríe> of Tabor, Tabor, perdón. Ghost of o sea, fantasmas de Tabor, Tabor, <ríe> lo que sea. <ríe> eh, militar de supervivencia multijugador en realidad virtual, lógicamente, ambientado en una guerra posapocalíptica en el 2044, inspirado en juegos como DayZ, Escape from Tarkov y Arma. Tu objetivo es recolectar, completar misiones y sobrevivir. Y está desarrollado por un equipo de, de veterano ¿vale? de desarrollo de juegos, que es Combat Waffle Studios, con sede en, en Florida, en Estados Unidos. Y las misiones se podrán hacer solos o en grupos de, de squad de cuatro personas. Se dirigirán desde el cuartel general y una vez en el juego, pues eso, a superar la misión y lograr extraer la, la extracción, ¿no? Y también interesante que, que, bueno, el tipo de misiones que habrá, según dicen, habrá que recoger información, sobrevivir, encontrar equipo para los vendedores y otras tareas. Además del objetivo de las misiones, pues habrá que recursos que coger, porque es también, como, como decía al principio, supervivencia. Llevas mochila, la mochila, la, la mecánica, creo que la he hecho similar a Into the Radius, que no es como en Sign and Signer, que tiene, digamos, X slots, sino que lo vas metiendo tú como si fuera una mochila real, que acá hay dos ahí se acumula, ¿no? Una encima de otra me refiero. Hmm. Eh, no habrá minimap o hood por tema de que sea realista y luego pues habrá distintos tipos de personalizaciones de equipamiento, ¿vale? Si te pones equipamiento pesado, pues irás más lento o harás más ruido. La verdad es que el juego tiene muy buena pinta, va a llegar a PCVR Quest 2 y PlayStation VR 2 en marzo del año que viene se lanzará. De momento está una beta que podéis acceder desde Steam o desde la propia web también tienes para solicitar la de la web del, del, del juego. Y bueno, yo lo bueno es que tiene su, sus misiones, sus historias. No es multijugador PVP que también tendrá, y es lo que me llama la atención de, del cooperativo. No sé qué decir, tiene buena pinta o no. Pregunta vosotros, para mí, guste. sí que os gustan estos juegos. Para la mí sí tiene. que sea como pretendiendo ser realista, como un simulador. ¿Por qué tiene que hacerlo tan desagradable? <risa> bueno, eso, eso, puede eso ser no lo vas a poder no hacer. Eso no puede ser, eso puede ser una game. cinemática o algo así. Vale, estos, como dicen, son trailers con el motor del juego en plan cinemático. Mm -hmm. Y se desarrolla en Rusia, que, que hay como, como oh, dos bandos. Un tema súper actual. Sí. <risa> Esto cuando empieza a... Tienes, tienes como, como nanotecnología que para curarte te, te, te inyectas en el brazo algo que te, que te pones, se ve en el trailer hmm. Y Uy. todas las mecánicas que puedas esperar, tú podrás como craftear las mejoras, ¿vale? Y las mecánicas me refiero a martillar, recargar, coger el cargador, ya sabes todo esto. ¿Y el estado de la beta se parece en algo a esto? O de es... momento, que servidores y funciones básicas. Por lo menos lo que ponen en el iliaces en Steam. hoy se pues... está en la nube. Juan lo migró a la nube. Es, es como Tor, o sea, como como Tron. Estaba un día en el ordenador y vino un láser y hizo. Y ahora está por ahí con los con esas cosas de... Juan lo estuvo, ¿no? Hace. bueno, hace unos cuantos meses, pero estuvo por aquí. Siempre. Sí, Siempre. Sí, eh, bueno, eh, juego ambientado en Rusia. Seguro que cuando empezó el juego era buena idea. Pero tendrás que comer, como ven ahí. Sí. Sí y ya está tiene a ver, tiene buena pinta yo quiero decir que tiene buena pinta pero claro, todo esto como ven abajo a la derecha pone cinemáticas del juego no es un juego no es veremos las físicas claro, porque todo esto tiene que tener una física interesante y luego tiene... Coño, que... el, robo. ver, el robot de Tesla ¿Es verdad? ha salido ahí que miedillo <risa> da el de Tesla que da una falta de empatía es como Boston pero un chungo ya el... hombre, yo... Más de lo mismo como comentáis Edu, yo creo que no hay tantos juegos cooperativos y con que tengan historia o, o algo así, un modo así, bueno, este tipo se supone que se basa en supervivencia de tener que ir buscando recursos también y tal. No creo que haya este tipo de juego en VR tanto, es verdad que hay muchos shooter, pero más mm. PvP, ¿no? De tipo contractor, Pavlov y tal. Mm. Mm. Bueno, mira, como dice Tato, entrenamiento de la Tercera Guerra Mundial, pues sí, no, porque como dentro de poco todo, además todos los que estamos en la reserva Yo voy a ir ya limpiando ahí mi, el, Pero el, oye, no, no son zombies son, son realistas <risa> Lo digo por un juego de tiro VR, es, verdad, el, es, verdad, es verdad, es verdad es sí, es verdad es verdad sí Bueno, eh, pues vale A ver, no es mis juegos O sea que cuando lo juguéis un jueves Gabi, tú, Pues me decís Échale un ojo que sí que va a estar divertido Pero comerme unas judías en virtuales pues, <risa> no. Bueno, ya, a, ver, <risa> no, a ver Marzo del año que eh, viene Vale, ¿qué más, ¿qué más qué más tenemos además de este? En, bueno, en juegos eh, no teníamos nada. Me ha hecho gracia porque han salido unos memes de Bone Lab, que les va bastante bien a todo esto. Bone Lab les va bastante bien. O sea, que sale, sale super hot y dice que va a haber una actualización porque, por favor, a lo mejor estamos eh, haciendo daño a ciertas mentes que, eh, bueno, que son muy son Sí, sencillas. la escena de suicidarse del juego. Claro, es eh, hot la piel muy fina, y eso que son de cristal. Pues tal, llega a Bone Lab. Y te tienes que ahorcar. Y te tienes que ahorcar. Y lo dejan ahí con dos narices. Bien, libertad. De, a mí esto me parece bien. Mientras lo avises. <risa> y esto es lo mejor. Esta, porque, claro, esta es la pregunta que nos hacemos todos. O sea, jugadores de Boneworks, ¿Dónde está la campaña? ¿Dónde está la historia? ¿Qué está pasando aquí? Y los jugadores que ya llevan en Boneworks un montón, que ya lleváis en Boneworks, dice primera vez, ¿eh? <risa> Esa es la sensación. Es real. La sensación que tengo yo cada vez que entro en Boneworks es, ¿y ahora qué hago? o sea, esto de qué va, esto pues es verdad eh, me ha gustado me ha gustado gusta, gusta. eh, eh, teníamos unos titulares que esas cosas eh, sí, sí. Eh, hoy era un experimento porque queríamos Oye, ahora es cuando vamos a resumir lo que ahora es cuando empieza el programa de verdad hasta ahora ha sido el aperitivo ahora empezamos el programa de verdad con los titulares Falso inicio. Falso Correcto. inicio lo que está en azul ya lo hemos hablado Vale, bueno, ahora incluso tiene más sentido y todo Porque sabéis de lo que, vamos, de lo que hemos hablado, claro Claro, entonces vamos Quest rápido, 3, ¿no? filtrada información, exactamente, vamos a ir rápido Quest 3, filtrada información sobre el visor que Meta lanzaría en 2003 Ya veremos Lenovo Thin Reality VRX Visor All-in-One con lentes Pancake para empresas Hablao. Pimas Crystal entra en producción y los primeros envíos serán en noviembre para China hablado Acordaros Que sí. al final de año para los demás Pimas estrena tienda de contenidos, también lo hemos visto Hablado. Quest Pro Zuckerberg practica el grima en realidad amistad. Esto hay, hay que Den, ponerlo. Hay que, hay que ponerlo obligado. <risa> sí, sí, es, sí. Es, que, es que todo es toda grimilla siempre. Bueno, mira, ahí está. ¡Hola, chavales! Cada vez virilla más. Sí, y todos estos. O sea, se han está llevado dos, dos medall han cambiado el Seider de, de la Olímpico. Mira cómo mola la cara de agobio que tiene el hombre que dice: Por la mañana Zuckerberg ha dicho quiero jugar al esgrima. No voy a llamar a un colega, voy a llamar a un medallista olímpico. Y el otro que estaba a en la dos, cama, han ido a un coche de eso le han metido una capucha en la cabeza, se le han llevado corriendo, le han soltado ahí y le han dicho, vas a jugar a este. Y como ganes, te matamos. O sea, como ganes, nunca más volveremos a saber de ti. Así que... Si sí, tiene dejar? cara de, de mi vida corre peligro ahora mismo, sí, mi, mi eh, vida ayúdame, profesional por lo ayúdame, menos. ayúdame Ayúdame, si me veis, eh, por favor. Está ahí. Dice, venga, a jugar. Ahí está. Pero eso, veis ve, ve los píxeles, ¿no? ¿Qué le haces ahí? O sea, lo del difuminado ese, pixelado que Es súper absurdo. Eso, eso es estúpido, es estúpido, porque ya sabemos cómo mm. Pues si ya estamos ¿Cómo? viendo la forma del visor y aparte que se ha filtrado mil veces, <risa> hemos visto hasta los planos, el diseño acá, que sabemos que es real porque coincide con lo de, con la filtración esta del hotel. Sí. No el... sé. A lo mejor si lo ponen pixelados es como para empresas, no en el, plan... Yo lo que saco no, de aquí que... es que... que parece que los controladores van, van genial, ¿eh? Con las cámaras. No como dando no, imagen no. de privacidad o algo así para que las empresas digan ah, es un prototipo, no sé sí. qué y lo muestran ahí, son una empresa seria porque se ha filtrado todo pero da igual bueno, pues no he visto el marcador, pero yo espero que vayan 27-0, o sea, si tú juegas contra un medallista de sí, tiro, sí. te tendría iba que pasar por iba encima pill <ríe> iba pillando sí. claro. bueno, mira, cero 0 no sé cuánto sí. cero algo Joder, hay, que, hay que subirse muchas tarnas, ¿eh? 0-3, de momento 0-3. 4-3. Fíjate los caso. movimientos rápidos que hace que y ganando? el mando. Los mandos, o sea, los movimientos rápidos que hace y, el, y, el, y va Mira, Que Zuckerberg le va ganando al, al que te he dicho. Que le han dicho, le, le, han, le han susurrado por las gafas. Como ganes al jefe, nunca más. Nunca más. Te van a cortar la mano. Vas a tener que jugar al S con una, aquí, con una cuerda para ponerte la espada. Pues no va a tener más. 4-3, no me lo creo. Bueno, él sabrá. Él sabrá. Luego dirá, jo, ¿cuánto sé jugar? Pues nada, el 11 de octubre conoceremos 11. lo que realmente todavía no sabemos, el precio. Pues sí. En, ah, en realidad, años. en la Edad Media solo sabían jugar los, o sea, solo sabían esgrima los, los nobles, los que tenían pasta para que les enseñaran. Lo mismo pasa aquí, un poco lo mismo, ¿no? O sea, tiene pasta para que le hagan experto en esgrima. Así que pues, claro, ya sé Kung Fu, ya sé esgrima. <risa> El siguiente es Survivor Man Into a Death, en 2023 Quest 2 y PCVR. Y esto, imaginaros, el típico programa estos documental en el que alguien va por ahí y nos explica cómo sobrevivir en algún entorno o si tiene un accidente. Pues esa es la situación. Se está basado en la televisión canadiense de, de Les Stroh, que hace esos programas de, de supervivencia. Y en este caso, pues será que se ha estrellado como os hay un avión y tendremos que, que llegar a, abajo de la montaña y y nos enseñarán cosas útiles por si alguna vez nos pasa esto, ¿no? Bueno, me, meterse ahí en situaciones y... Yo voy en avioneta todos los días al trabajo. <ríe> claro, por eso. Me no, ya, pero lo decía de forma, pero, pero que eso que, que... Bueno, habrá otras cosas que sí que es interesante. Igual que en Gringel, ¿no? Como... <ríe> Que, que Por, harían, ¿no? nos siguen preparando para la tercera guerra mundial claro me lo estaba pensando ahora digo viene el invierno nuclear pues bueno todos nos bajaremos <risa> todos nos bajaremos esto y yo te digo que duraremos menos porque creemos que sabemos y nos despeñaremos los primeros. ¿Quién sabe menos la montaña con tal? Y tú levantas la mano. Yo lo he hecho en VR, llevo 10 días haciendo un VR. Primera piedra para abajo. Y se acabó. El tracking me ha fallado. Se ha visto teletransporte en el trailer. Eso no me mola. Eso falla, sí. eso falla Bueno, Survivor. Survivor Man VR. Que... Está bien, bien que vale, cadena claro, claro. claro Que os decida, sí. impulsáis al contenido. Claro que, sí. claro que sí. Mira, esto, esto es un cacho, esto os lo podéis comer. Esto le quitáis, esto le ponéis, esto tal, con eso vivís. La, la brújula, tira, supongo, claro. digo yo. Sí, claro, Claro. Luego, ahora bueno, a, lo sí. veremos cuando salga, si no. Sí. Como dice algo claro, luego te lo puedes comer a él, a este. Y te dice, no, a mí no, a mí no. Pero tú tienes que comer. Claro. Eh, bien. No sé si valida para pues algo, el... pero bien. La otra noticia que realmente nosotros le hemos dado un raro virtual porque por una cosa que dice Google y es el cierre de Stadia que básicamente voy a leer lo, lo más importante del comunicado que dieron y lo relacionado con lo nuestro, ¿no? No ha ganado la atracción entre los usuarios que esperábamos, por eso lo cierran. Vemos claras oportunidades para aplicar esta tecnología en otras partes de Google como YouTube, Google Play y nuestros esfuerzos de realidad aumentada así como para poner a disposición de nuestros socios de la industria lo que se, aline se alinea con lo que vemos que será el futuro de los juegos. Seguimos profundamente comprometidos con los juegos y continuaremos invirtiendo en nuevas herramientas, tecnologías y plataformas que impulsen el éxito de los desarrolladores, los socios del sector, los clientes en la nube y los creadores. Estamos muy agradecidos por el trabajo innovador del equipo y esperamos seguir teniendo un impacto en los juegos y otras industrias utilizando la tecnología fundacional ah. de streaming bueno, de estadio. Pues poder. Bueno, bueno. Ya te digo yo, funciona? Que ya sí. La tecnología <risas> es muy buena El streaming de Stadia Le da mil patadas a todos los demás Ahora mismo Pues ah, han, igual. No la lista. Esto ayer ponía 273 Ahora pone 274 Aplicaciones <risa> Asesinadas vilmente y a sangre fría Por Google Si entráis en esa página podéis ver todo Se llama killedbygoogle.com Y podéis <risa> ver todo lo que se ha ido cargando A lo largo de su historia Menos mal, ya os digo que la VR no depende de ellos porque si no sería la 275. Hubo o sea, un momento en el que sí. pretendían hacer algo de VR con Daydream y también lo han matado, lo mataron. A mí me afectó personalmente. Daydream era VR con, el, con la carcasa Daydream, que sacaron con claro. la idea del móvil. Sí, oh, exactamente. Vale. Primero eh... descontinuaron la carcasa y luego se cepillaron acordaros ya después más tarde creo que fue en 2020 la noticia, en octubre de sí. 2020 por ahí cuando oh, totalmente se lo cargaron Daydream. Mm. Sí, empezaron a cargárselo antes de, de todo eso. Sí, Porque sí, los sí. desarrollos que se estaban haciendo llegó un punto en el que dijeron a tomar por culo. Oye, si nos, si nos llama un día Google para comprarnos, decimos que no. Da igual el dinero que nos dan. <risa> Que al día siguiente nos, nos cierran, nos matan. <risa> eh, no ha tenido la atracción suficiente. No, no. no. Daydream, es verdad. Eh, bueno. Tango no murió porque dicen hablan de Tango, pero sí Tango en sí evolucionó, o sea hay otras marcas que tomaron el TOF y salieron otras tecnologías mejores que Tango o sea, eso murió porque se quedó obsoleto básicamente Tío, dirá lo que hagan con todo. Tu... a mí con que no cierren Gmail que más que nada porque tengo ahí y, y, y Google Fotos porque tengo ahí las fotos de mi hijo eh, el resto me pues bueno, si lo quieren cerrar, que avisen, que avisen antes eh, yo tengo una noticia que estaba que estaba antes de pasar a, a los titulares de videojuegos solo un segundo eh, es que esto me ha parecido muy interesante a ver, el, el, el, llevaba tiempo dándole vueltas a las empresas una, ¿cuáles son los pilares del metaverso? además de los visores, además del software y que la gente tenga que ir tienen que estar los servidores capaces de aguantar un montón de gente a la vez y es que ha salido una empresa que dice que está haciendo demostraciones con 4.000 usuarios en un servidor y 100.000 usuarios en 24 servidores a la vez, con unas quest. No sé de dónde van a sacar los 100.000 a la vez, pero eh, 4.000 usuarios y parece ser que esto es real, porque está mirando a ver y dice que se llama RP1, planea hacer una demostración de una plataforma sin fragmentos donde afirma que 100.000 usuarios pueden conectarse en un área terrestre de 20 kilómetros cuadrados jugando múltiples actividades en la misma experiencia. Vale, esto lo dice alguien que lo ha probado. Dice, después de una experiencia... Mil, a la vez. A la vez. Dice, 4.000 personas pueden jugar joder. juntas. Dice, me lo, me lo mostraron primero usando bots y aleatoriamente interacciones tal. Dice, accedí con Cuerdos. Esto se ha traducido por la máquina. Eh, accedí con Cuerdos, aunque también es accesible a través de la web. Dice, y ahora quieren ir a más. Quieren ir a 100.000. A 100.000. O sea, mm. ¿os imagináis lo que es una guerra mm. en vr de 50.000 contra 50.000 a la vez? No sabes a quién a a ver, ya ya. O sea, es... No puedes renderizar a 4.000 mal... personas. 4, no tengo con, con Metaverso, que ahora también es el macro metaverso Pero o sea, vamos a ver, si entramos en Horizon <risa> y cuando entran 10 peta, ¿cómo es que claro. ponemos de la 1.000 y, cuare... y 100.000? Porque o sea, 4, 000, a ver, lo que, que gestionará serán las posiciones de los jugadores y estará... Lim... O sea, tú los jugadores que ves a lo lejos, pues se mueven cada, cada un Además, segundo y en, y en bloques... Sí, o sea, pero pero tú no los vas a ver y además estará usará LOD, eh, los simplificará o no, los hará desaparecer si están a X metros, solo verás los que tienes delante, solo te envía los datos ver, de los habrá, que estás habrá mirando. Un, habrá un LOD, ¿no? o sea, Claro, un LOD, pero también a nivel de, de la lógica de, de red, o sea, de, de todo el tema de red. Porque ya te digo yo que Quest no puede gestionar a los 4.000 jugadores, los que se gestionará en el servidor, pero a ti te envía los tres que estás mirando... Y cinco que haya a 10 kilómetros que los verás moviéndose haciendo así pop. Pues es como, como en el Zenit, que no tenga que de haber 800 servidores, sino todos en uno, ¿no? Eso es. O sea, pues la misma como, instancia compartida. Como si te vas a quedar con un colega en Madrid y dices, ¿dónde quedamos? En Sol, en, la, en El Oso. Nunca más le verás. Y quedas a jugar. O sea, si tú entras en una sala con 100.000, o sea, con 1.000, ¿no? ¿Cuántos? 100.000. O sea, 100.000 personas. Y dice ¿vamos a quedar? ¿Dónde quedas? ¿Cómo te, qué, qué tipo de chat qué tipo social lleva eso o sea eso es, es que me está dando agobio solo de pensarlo o sea si ya dios mío, o sea 30 personas ya en pues imagínate eso minecraft 100.000 personas allí sabes Uf. Wow. y to, todos haciendo lo mismo porque todos van al mismo sitio claro wow, pues el juego tiene sus hitos y sus historias y en 20 kilómetros pues cuadrados tampoco... 20 kilómetros cuadrados de que este es un, un quad con dos triángulos de 20 kilómetros cuadrados para poder meter allá. <risa> claro, es que es <risa> Bueno, que sepáis que esto, esto es lo que le pone la base técnica a lo que quiere ser el metaverso. Sin esto, ahora nos reímos y jajajaja, pero si esto empieza a funcionar, ya está. Ya está. Ya ya podemos estar muchos ahí dentro. O muchos ahí, muchos ¿No? No sé. Pero vamos, mm. yo no quiero estar muchos, que una de las cosas que tiene la VR es que le das a un botón y estás solo. Yo no tengo necesidad de salir a la calle como si fuera esto Navidad, ir pegándome bolsazos con la gente y, y matándonos por intentar encontrar un taxi. Yo, no, o sea, que no, no hay que replicar el mundo real. Pero bueno. ¿Te imaginas las rebajas por una skin de un videojuego ahí todos peleándose por una skin ahí? Sí, sí, o sea, es, va a ser digno. Sí, va a ser, la verdad es que vivimos en una época... Si superamos esta crisis de, que nos viene si, y si mañana no estamos hablando ruso todo o no estamos hablando directamente porque ha caído una bomba a pesar y hemos petado, eh, va a estar interesante el mundo de la VR del futuro. ¿Qué más? ¿Qué hace El lanzamiento de Vollab es todo un éxito. Y lo que voy a decir ahora es cuántas, ahora a las 10 y 39, cuántos números de review, porque nos basamos en eso, ¿vale? El número de review, que es la noticia que hizo nuestro compañero Gaby. Pues ahora mismo llevan 4.819 mayormente positivas en Steam. En la tienda de Quest llevan 5.153 calificaciones. También la nota media es muy o sea, son casi 5 estrellas, le falta casi nada. Y eso, muy a la par con Steam, ¿no? Y Me luego eh, que... en Rift lleva 232 calificaciones, ¿vale? Eh, bueno, es posible que... Bueno, ya sabemos que hay menos gente lo juega en Rift, lógicamente. Eh, la cuestión es esa, que precisamente, es como se comentaba una noticia hace un tiempo, ¿no? Que decía el Ultra Wings, oh, que la PC VR, no sé qué, ¿no? Pues fíjate, ahora mismo, si nos basáramos en esto, se si hace un juego que, que, tiene, que, que llama la atención de la gente, pues... Pues es lo que pasa, ¿no? Sí, pues, Ahora, ¿no? Aparentemente está teniendo bastante éxito, Genial. por lo que se ve también en las aplicaciones estas de, de número de usuarios concurrentes, de los logros, todo esto, que también es, lo estáis hablando vosotros en los comentarios. Pues oye, enhorabuena para Stress Level 0. No hay reviews en medios porque Stress Level 0 no manda códigos a los medios, cosa que me parece fatal. Desde aquí lo quiero dejar claro. Y eso, pues nada, que ellos sabrán. Tienen sí. suerte que, que el boca a boca juega bien para ellos, pero si no, es que estaría vamos. Bueno, es uno, uno de cada mil juegos, le sale bien haciendo eso. Bueno, no mandan los medios, pero si sí al primo, ya sabes que algunos sí. Ya, yeah. eh, otra cosa, mariposa que os quería contar. Bueno, termino de sí. decir sí. los demás. Sí. Ah, bueno, sí. <risa> claro. Vale, Runner, carreras de moto estilo anime El 6 de octubre en Quest 2 Este juego que, que se anunció como uno de los primeros que va a llegar a Playstation VR 2 Pues va a llegar primero a Quest 2 Y el año que viene, lógicamente, saldrá para, Quest, digo, para Playstation VR 2 Cuando llegue Playstation VR 2, que no se sabe la fecha todavía Sabemos que es principios del de, de año que viene Y son los creadores de Bep Viva Ex Vivo Y de 2MD VR Football Que es este juego de fútbol americano anime, nos puede recordar a Akira o esto de la moto y tal a decir, pero por esto no hay que ¿Eh? pagar derechos, porque esto es una esencia de Akira <risa> tal cual tal cual, o sea, se lo han, se han cascado esto sí que le han metido a la IA un prong de esos, hazme algo parecido a Akira ya salido Akira esto. con eye tracking pues se veía ahí moviéndose es verdad mira ahí bueno pues eh... joder macho, tenemos spam en el chat lo que faltaba, la IA viene a España. Nos han metido, yo no sabía ni que eso existía pues Muy bien Bueno, no pasa nada la, Señor, Bueno, Runner el 6 de octubre ya, ya lo probaremos, ya, lo, ya veremos qué tal es Y luego Assassin's Creed Nexus Que es supuestamente el nombre que va a tener el juego Assassin's Creed Que se anunció, se confirmó En la Conex de 2020 hmm. Pues cancelaron Sprint el Cero, Ubisoft, pero este no, no dijeron nada. Se supone que seguían en desarrollo. Pues bueno, fuentes de en este caso Tom Henderson comenta, ¿no? Con fuentes de y tal. Que, que seguirían en desarrollo. Y, y bueno, se comenta que. Ya se dijo en su momento, ¿no? Que, que habría personajes de los juegos anteriores que controlaremos. Tendrá todo lo que podemos esperar de la saga Assassin's Creed. O sea, ya sabéis, los saltos de fe, todas las mecánicas características de esta saga. Y habrá 16 misiones, que no vamos a deciros porque incluso también filtra el nombre de las misiones y bastante spoiler ya, encima. Mm. ¿no? <ríe> en fin, como hablábamos antes, que siempre se sabe todo antes, pues sí. Estas cosas no son bueno. no sorpresa Luego cuando digan Assassin's Creed Nexus, diremos, anda, qué mm. guay. <ríe> y luego las otras tres noticias rápidas, Amaze VR, que hemos hablado de ello alguna vez, el concierto este de Megan Diestalion, no sé si se pronuncia así. Bueno, sí. Pues han recibido una ronda nueva de 17 millones de dólares, que sube el total a 32 millones que han recaudado en el tiempo que llevan. Y nada, lo van a utilizar para seguir adelante. Y ellos lo que hacen son pues, este tipo de conciertos en realidad virtual, de este tipo de experiencias. Luego Red Room, que lanza una herramienta de creación integrada con Unity, el Red Room Studio. No es exactamente, tendrá sus limitaciones y está se puede pues, apuntarte para tener acceso a ella, ¿vale? Y la cuestión es esa: que, que facilita con la herramienta, con Unity, ¿vale? El desarrollar para Red Run Studio, no desde dentro solo con el lápiz este, con el marker pen este que se llama. Sí. Ya sabes, para, para la reunión de final de año, Oscar, podemos hacer, <risa> podemos importar cosas, Mí, ¿eh? bueno, si sí, sí, lo sueltan ya para en esa fecha que claro, tiene, que que tiene, haber un, tiene, tiene que haber un máximo de, de seguidores. claro, de, de la de de su ¿eh? y, y, claro, no creo yo que le enchuve mm. lo que quieras ¿no? lo importante es el suelo se podrá quitar eso es. para echar a todo el mundo <risa> ¿No, no, ¿nos podemos ir al infierno de un botón? ¿o no? eso es, es, es, es, es, es una de las cosas del metaverso que no me esperaba que que es una, es una feature que, que surgió no en plan, quieres echar a todo el mundo, quitas el suelo eso no lo puedes hacer en el mundo real es solo una no. cosa que puede suceder en el metaverso eso es, eso es pues lo haremos, no puede terminar una fiesta de rock sin irse al infierno de luz. nada, y lo último que, que en Horizon World han metido los portales para desde el mundo virtual acceder y no tener que abrir la interfaz es saltar a otros mundos, si no pueden meter ahí portales interconectados, lo que sería un poco más metaverso en sí Aparte de otras mejoras, como el tema de que llegará ya para final de año, lo de las salas privadas. Podrás tener también ahí tu, tu casa en Horizon, privado, invitar a quien quieras y, y meter objetos ahí que no paran de añadir, como le dicen, activos a la librería, a la biblioteca, para meter cositas. Y esto sería pues el resumen de toda la semana. ¿Mm? Y nos quedaría la comunidad. Y si quieres contar tú algo más, Oscar. Nada, cosita, o sea, ya es, va a ser todo muy rápido. Va a ser todo muy rápido. Bruce Willis va a ser el primer actor en, en Hollywood que ha dicho que sí, se puede utilizar un deep web, o sea, un deep web, un deep fake con él. O sea que este hombre de tan majo, a mí me cae muy bien, Bruce Willis, y sus películas siempre hacía de Bruce Willis, algo que se, se quejaba, es que no me ofrecen papeles, me hacen solo papeles para hacer de Bruce Willis. Bueno, pues ahora Bruce Willis, incluso cuando él deje de hacerlo, va a seguir. Y este, esta imagen es de un anuncio donde él ya protagonizó un actor, se puso el deep de él. Y protagonizó. Y era él, pero en realidad no era él. Igual que el otro día nos visitó el elegido, que no Neo. era en realidad Neo, que hizo una, una aparición estelar. Pues Como que no era Neo. Entonces, ¿quién se tiró el pedo? Eh, eh, eh, Trinity, que estaba debajo. Eh, bueno ha quedado muy eh, Bueno, pues eso, que Bruce Willis va a hacer eso y ha dicho que sí. Entonces, a partir de ahora, me imagino que todo el resto también lo hará. Así que tendremos... Eh, arma letal 27, 28, 29, 45 o sea mi hijo, sabrá, verá películas de Bruce Willis y de todo el mundo porque ahora todo el mundo va a querer que le, que le den dinero cuando se vaya haciendo mayor, así que eso me ha, me ha parecido muy interesante eh, otra cosa me ha parecido muy interesante, Tim Cook hablando sobre la R ha dicho que sí, que sí, que sí, que a él le pone y que dentro de poco te preguntarás ¿cómo llevaste? ¿cómo fue tu vida sin la VR? eso es lo que la es R. O sea, sin la R, perdona Dice, estoy súper, súper entusiasmado, está como nosotros, es uno más, es un roviano más, con la red aumentada, dice, porque creo que hemos tenido una gran conversación aquí hoy, pero si pudiésemos aumentar eso con el mundo virtual, se habría mejor, claro, o sea, todo aumentado, así que creo que sucederá, esto va a pasar y se preguntará cómo llevar a su vida sin red aumentada, al igual que hoy nos preguntamos, ¿cómo creció la gente sin internet? Bueno, sin internet, claro. yo, yo es como el mundo superó el no tener teléfono y decir, oye, que voy a llegar 10 minutos ¿no? más tarde no, Exacto, no. cuando salía antiguamente y, y la, llegaba tarde, pues ya está se Eso es, <risa> está, Estaba todo el mundo cabreado, llegabas medio a la tarde y la gente, pero hombre, joder ¿no? nadie decía habernos llamado, ¿no? Era, joder, <risa> tío, eres un mal queda Bueno, pues eso, eso, que ha dicho? Me ha hecho mucha gracia hoy Neons que es un es una especie como de tutun Revolutum un juego de NFT, es una cadena de bloques de un artista todo metido ahí en una página súper rara. Podéis entrar, buscarlo de Neons, tal. <ríe> pero paleta. lo que más me ha gustado, lo que más me ha gustado es leyendo lo que va... Dice, ¿qué es Neoz? Dice, es una colección limitada de 10.000 avatares retrofuturistas únicos diseñados por el artista australiano Sutu, que no sé quién es. Dice, un Neons se vende como un NFT. Y ahora es lo que mola, ¿eh? Dice, una vez que tengas el Neoz, una vez que lo tengas, puedes mirarlo durante horas y deslumbrarte con, tu fas con su fascinante animación. Eso Me, es flipa. Un... Me, Me flipa. Quiero dejar mi dinero claramente en este proyecto. Ay, ¿y qué, qué, ¿Para qué vale un NFT? Para mirarlo durante horas. Ahí, parado, ahí quieto. Yo quiero hacerlo ya. No, ah, no mola, tengo eh. suficientes cosas en las que mirar un <risa> NFT. ¿Qué estás haciendo? Llevo tres horas mirando mi NFT Por si acaso me lo roban <risa> Y su increíble animación Y su increíble animación Bueno, bueno a mejor pues esto. la animación es una peli de Pixar Y flipas, pero... Eh, entre tú y yo, entra a la página Y salta la... la... <risa> Bueno, vamos a ponernos en el centro Que hoy Hoy ha sido una cosa raruna porque es porque verdad que, que teníamos los titulares al final, que era una prueba que queríamos hacer. Al final se nos ha ido el programa, como siempre, a la misma hora. Da igual empezar por adelante que por el final. Pero porque Concuestren no. Bueno, es normal. Nada, ah, esto ya. Que le hemos dedicado más tiempo, pero bueno, que no pasa nada. Mm. Que, oye, eh, pues sí, es lo yo, que. Vamos, a mí. Yo creo que es mejor así, pero ya no diréis vosotros también, los que nos veis, nos escucháis. A mí me gusta. pero bueno, ya, lo, las, como dicen esto, las visitas La retención del usuario lo verá yo, Y si no, qué mala. si no Nosotros tiramos, nosotros tiramos Bueno, el martes, si todo va bien, el lunes Tenemos aquí a una persona, un profesional De correos Con un paquete que dice Pico 4 Dentro nos pueden haber metido Un ladrillo o cualquier otra cosa Haremos la review de lo que nos manden Si es un ladrillo, haremos el review del ladrillo eh, El martes, si todo va como está Estaremos Ramón y yo con el pico en la mano. Pico y pala. Ahí, para enseñaroslo, a ver qué os parece. Yo creo que ya repite más esto que, que el chorizo no porque si no sería, sería el jueves si no sería el jueves sí. Sí, sí, sí, porque sí, sí, hay, retrasa, ¿no? hay cuatro millones de canales que ya han hablado de esto o sea han hablado de todos ya y han utilizado incluso ya nuestras herramientas o sea es que ya nosotros llegamos cuando la fiesta se está la gente ya borracha en la piscina <risa> ya el otro dormido tal y nosotros llegamos hola qué tal Va, pesado sabes porque a ver pico ha hecho algo súper raro la verdad pero bueno eh, sí, bueno, ya, ya hablaremos cuando hablemos de Pico de, de todas las penurias que se han pasado Que no importan a nadie más Solo que a nosotros como <risa> no, familia ¿no? de, de la vr eh, uh -huh. Pico, Pico, Pico eh, Vendrá la semana que viene El jueves habrá un Next Hablaremos de todos los juegos estupendos Juegos triple A es, es, Que llegan todos los meses uh -huh. Diremos los juegos estupendos que llegarán a, en, set, en octubre, perdona Y luego el domingo ya Volveremos otra vez con la hora virtual Así que... Espero o sea, no eres eres de Italia Tú no verás Esta desde Italia. Ni que, sí, que sí. Vete ahí a evangelizar a los italianos. Cuidado que Italia está un poco... <risa> sí. a un Ahora está un poco jodida la cosa. Está ¿eh? la jodida allí, pero bueno, en cualquier caso, <risa> que te vaya muy bien. Y Robianos, nos vemos de aquí a unos días. Vale. Muchísimas gracias por habernos elegido para pasar unas tardes con nosotros. Iros a cenar, iros a dormir, poneros el visor y hablar bien de la UR, que es lo que siempre hacer. <risa> no como nosotros no. <ríe> hasta, luego, hasta luego, luego un abrazo hasta luego, okay. hasta luego.